Sí, guacho, comparte la pantalla. Ya. Yeah. La que o comparte la pantalla. ¿Si ¿Comparto o no comparto? Avísame. Genia. Uh -huh. Sí. Ya. Yeah. Kenia, cuando yo necesite compartir los dos videos, te pido que bajes la pantalla para yo compartir los dos videos. Ya. Yeah. Ya, yeah. genial. A un momento. Pero voy a compartir la pantalla ya. A ver. No compartir la pantalla. Me comparto. Está habilitando la función para compartir pantalla. ¿Están viendo algo? Se está Ahí. por compartir. Ahí están viendo Yeah. No. A mí me dice que la está compartiendo. Me sale. Ha empezado uh, a compartir pantalla. Pero acá ya está compartiendo. ¿Qué, qué estás compartiendo? <ríe> sí, sí. Pero ándate a la ventanita de la pantalla que quieres compartir para que luego le pones compartir. Lo que pasa es que no puedo compartir de ese mismo, de ese mismo link. O sea, se supone que eso ya hice. O sea, no compartí toda mi pantalla, compartí solo la. Déjame dejar de compartir. Creo que es lo que está Vamos a esperar unos minutitos para ver si más compañeros se unen a la Liga de Zoom. Eh, y bueno, pues los que no, estamos retransmitiendo por Facebook Live, de Informa Pueblo y Estudios Populares de Ecuador. Ayúdenos a difundir para que este evento llegue a más personas. Les agradezco mucho. Hola, ¿cómo están todos? Eh, voy a pedirles a los compañeros que están dentro del Zoom y que no son expositores, que mantengan apagadas sus cámaras para que nos permitan estabilidad en la plataforma. Les agradezco mucho por darse cita esta noche en el evento primero de mayo, Historias Invisibles. Bueno, mientras nos seguimos conectando, voy a dar el paso a mi compañera Kenia Gil, que ella nos va a dar la bienvenida para inaugurar ese evento. Les agradezco a todos, los que no sean talleristas, nuevamente, los que no sean parte del panel, mantener apagada la cámara y también sus micrófonos. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar acá ya a más de un año de la pandemia y también a más de un año desde que estamos funcionando como estudios populares. Eh, un poco para explicarles de qué va el evento, Vamos, hemos querido construir y traer estos testimonios de eh, los y las trabajadores y trabajadoras que día a día eh, pueden ser invisibilizados ¿no? por lo cotidiano o por la precarización del trabajo. Y queremos poder conversar sobre qué es lo que ha pasado en, en esta pandemia. ¿no? Cuáles son aquellos nudos críticos y cuáles son también nuestros sueños, nuestras esperanzas y también cuál es el compromiso que vamos a adquirir ahora para trabajar en, en un futuro y generar redes de apoyo en, a través de, de espacios como estos. Nosotros hemos apostado mucho a la virtualidad a partir del confinamiento. Entonces, es curioso volver justamente ahora a transmitir en vivo cuando también estamos confinados. ¿no? Y yo voy a estar a cargo del árbol de sueños y, y, y compromisos entonces la idea es como cuando termine la jornada, mientras ustedes van hablando, yo voy a recoger aquellas frases que nos permitan tener un documento final para saber un poco cuál es la problemática y también saber cuál es el compromiso final de este encuentro. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, eh, gracias Kenia. Bueno, en este, en este panel eh, nos acompañamos de algunas personas comunes que vienen pues de la ciudad y del campo y que van a contarnos, eh, sí, a manera de testimonios eh, en forma de siete preguntas que vamos a realizar sobre cómo ha ido cambiando su, su trabajo antes, durante, pues, y ahora que, que vivimos la pandemia de la COVID-19, ¿no? Eh, ese evento tiene mucho sentido, pues hoy estamos… Eh, conmemorando el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Hoy pues todos los que estamos aquí, eh, todos los que estamos aquí lo somos. Bueno, para dar inicio, vamos a presentar un video que hemos realizado de estudios populares, donde un poco recoge el por qué nos encontramos aquí y pues por qué hemos citado también a estas personalidades ahora. Entonces, les voy a dejar ahora eh, con el video. Me avisan si están escuchando mi... 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y nos reunimos para reivindicar a los mártires de Chicago en el contexto de las grandes huelgas obreras del siglo XIX. La mejor forma de hacerlo es luchando para que todos los derechos históricamente obtenidos no nos sean vulnerados y para fortalecer el poder popular de quienes históricamente hemos sido alienados. Por eso este espacio será la voz de los trabajadores quienes a través de sus historias relatarán lo invisibles que son y seguirán siendo para el sistema. ¿Sabías que los trabajadores mueven el mundo? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Entonces, voy a dar paso a presentar a las personas pues, que, que, que ahora están aquí. Entonces, en el panel tengo a América Guaranda, ¿sí? Y, bueno, ella nos manda el siguiente mensaje. Soy América Guaranda, soy madre educadora, artística. Conocí el mundo artístico cuando entré por primera vez a la Facultad de Artes, de Escuela de Teatro, en donde conocí grandes amigos, con los que compartí escenarios, alegrías, penas, y buenos. Luego, por es de la vida, me crucé con la danza y su mundo raro, pero maravilloso. Este tiempo me enseñó a ser constante y fortaleció mi ser para creer en mí y mis procesos. Después llegó la propuesta para enseñar, acepté y me lancé a la visa. En este tiempo y espacio crecí, aprendí y reflexioné sobre la importancia suprema de la educación. Es ahí donde me marco en el estudio de las ciencias de la educación y se abre el portal más significativo en mi vida. Desde ahí en adelante emprendo un sueño llamado Saru Valley, junto a otros amigos de la vida que nos apoyan en sus momentos y fueron esenciales hoy en día fueron esenciales. Hoy en día sigo con este proceso creyendo firmemente que toda acción, por pequeña que sea, es un paso firme que voy dando y reafirmando mis sueños. Bienvenida, América. Muchas gracias por, por ser parte de este espacio. Bueno, también tengo en este espacio a Walter Ushko, sí, Y nos dice esto. Me llamo Walter Ushko, oriundo de la comuna Pagua, que pertenece al Cantón Pujilí, del pueblo Canzaleo, y habla idioma quichua. Contar es algo desde la verdadera formación que es el vivir, sentir la injusticia social de forma diaria, en donde los más afectados somos las clases populares, los más excluidos, los más discriminados con la opresión permanente por parte de las clases sociales minoritarias, pero dominantes. Esto no debería ser así pero nos hace falta conciencia y dirigencia para reclamar algo justo y vivir en una verdadera sociedad de paz, donde hablemos de paz y armonía, pero que no queden letras muertas y vacías. Los derechos no se mendigan porque es algo inherente propio de la humanidad, pero esta sociedad gobernada por la minoría nos ha educado que los derechos son favores que nos hacen y nos dan. Hay que convencerse por una causa, pero por una causa colectiva, que es luchar junto al pueblo por días mejores. De aquí soy, aquí estoy y allá iré junto al pueblo. Mi experiencia en los Chaquiñanes, el trabajo en territorio junto a las clases sociales desposeídas y apostando en la rebeldía y las energías de la juventud, me ha enseñado a seguir forjando una sociedad con esperanzas, donde todos tengamos el pan del día sin privilegios. La lucha no es individual, de género o de etnia, la lucha es colectiva y debemos autoconcarnos por la unidad y combatir junto al enemigo personal. Eres Walter Bushko, docente comunitario. Les presento aquí también a formador juvenil. Gracias, Walter. Bienvenido a este espacio. Tengo que aclarar con Saga y ella nos dice, cuando fui niña, soñé mucho con ser maestra, bailarina, cantante y astronauta. Quizá mi madre, desde su amor, me apoyaba unas cuantas locuras de responsabilidad escolar, sin darse cuenta que sembraba en mí la locura de acercarme con entera pasión al mundo de las artes. Hoy tengo 45 años y mi camino ha logrado conquistar el haber sido maestra, bailarina, astronauta, en cada cuenta de historia que he podido representar en el escenario. Aún me falta el ser cantante, pero cada día lucho incansablemente por no dejar de desvanecer la importancia de saber que el arte salva vidas y restituye el espíritu emprendedor en el área cultural. Voy llegando a la luna en un verso y aterrizo frente a un río cuando creo un texto que lo interpreto. Cuando creo un texto que lo interpreto, tiene la ventaja de cambiar el mundo. Es ahí donde... El teatro es mi cómplice, mi primer recurso para seguir viviendo. Soy Clarita Gonzaga y aún en época de pandemia sigo luchando por creer que llegará el día en que pueda vivir del arte. Les presento a Clarita Gonzaga, ella es arte educadora y directora de la Corporación Arte Luz. Bueno, también tengo aquí a Gabriel Sosa y él nos dice, soy Gabriel Sosa y quiero contarte lo bello que es ser padre el tiempo completo en pandemia. Yo tuve un sueño y fue ser papá. Pero las circunstancias me entregaron un regalo mayor: poder estar a cargo de un hogar. Y no solo como un generador de dinero, sino desde un punto que la mayoría solo tenemos una debilidad Estoy más seguro que alguna vez se le tuvo la frase: Mi mamá se parte el lomo en la casa, o la frase: Yo no sé cómo nos sacó adelante. Mis actividades cambiaron y soy responsable no solo de mantener emprendimientos vía remota, sino de tener preparadas comidas para todos, de estudiar y de cuidar a una pequeña que crece día a día. Tengo también en ese panel a Gabino Pilaguano y nos dice, bueno, antes de eso, Gabriel, bienvenido, gracias por estar aquí, por dar el tiempo. Y bueno, si nos llora la bebé, pues la traes también acá al panel. <risa> bueno, tengo aquí a Gabino Pilaguano y él nos dice, mi nombre es Gabino Pilaguano. Trabajo como docente comunitario en el área de lengua y literatura de la nacionalidad quichua. En el año 2005 tuve la oportunidad de ingresar en la Universidad Técnica de Cotopaxi en la carrera de Ingeniería en Ecoturismo. En aquel espacio conocí a muchos amigos y amigas de la Sierra Senra de Elevador. En aquel año, un fin de semana regresé a mi tierra natal, Guayama, San Pedro, para visitar a mi madre, padre, hermanos y hermanas. En esa visita, luego de realizar actividades en la chacra durante el día, salí para realizar el deporte de voleibol con mis amigos. En ese encuentro, eh, ahí tuve la oportunidad de encontrarme con un docente de la comunidad. Él me supo decir, Gabino, me que estás en la universidad. Respondí sí. Luego de unos momentos de conversación, él me supo decir que puedes acercarte a la institución educativa para compartir tu experiencia como voluntario. Respondí sí puedo. Reflexioné y finalmente decidí estudiar la carrera Educación Inter Intercultural Bilingüe en la Universidad Politécnica Salesiana, en donde conocí muchas amigas y amigos con quienes compartí la reflexión permanente de la situación de la educación en los territorios. Después tuve la oportunidad de sacar una maestría en Flaxo. Hoy, junto con mis compañeras y compañeras, estamos en un proceso permanente de repensar desde una perspectiva crítica la realidad de la educación. Davino, te agradezco mucho el estar aquí, eh, desde la comunidad, con, Pues estás tú. Si tenemos problemas en la conexión, bueno, entenderemos. ¿sí? Eh, chévere, gracias Davino por estar aquí. También tengo aquí a Karina Guerra, ¿sí? Eh, Karina Guerra eh, es una migrante retornada de España, donde vivió aproximadamente 10 años. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y además especialista en migración y derechos humanos. ¿sí? Eh, por la Flaxo, es artista social y bueno, pues en estos tiempos de pandemia, eh, Karina es, es también emprendedora y ¿sí? ha tenido un poco de dificultades en posicionarse en el campo laboral, como, como muchos lo hemos estado viviendo ahora y pues va a contarnos su historia. Y por último tengo aquí eh, antes que nada, Karina, bienvenida, te agradezco mucho tu tiempo y tu presencia en este espacio, es muy valioso ¿no? que, que contribuyamos a este día tan importante. Y por último tengo aquí a Mari Caiza, ¿sí? eh, la señora Mari Caiza nos está saludando desde Machachi, Cantón Mejía. Bueno. Eh, ella me dice, soy Marica y desde la pandemia he vivido muchas situaciones que dificultado mucho mi condición como persona con discapacidad. Me contagié de COVID-19, mi esposo perdió su empleo y él era el sustento de casa. Mi madre murió a causa del virus, tengo discapacidad física y no he recibido ayuda alguna del gobierno. Ha sido muy complicado continuar luchando, pero es indispensable hacerlo. Actualmente tengo un negocio de postres y manualidades, entonces si yo tengo alguna persona que nos escucha desde Machachi, ya saben, ¿no? Podemos ponernos en contacto con la señora Mari. Muchas gracias, señora Mari, por estar aquí, eh, por darse este espacio, igual a todos los, los, los compañeros eh, que están en el panel. Entonces, eh, la forma en la que vamos a funcionar es que yo lanzaré una pregunta. y sí, a partir de esta pregunta vamos a responder todos los que conformamos el panel y, eh, pues, Pasaremos posteriormente pregunta por pregunta. A la, a la cuarta pregunta, cuando la finalicemos, vamos a, a tomar un descanso y vamos a ver un video intermedio que nos ha preparado la compañera Clarita Gonzaga eh, por el Día de los Trabajadores. Muy bien. Entonces, bueno, para, para que sean las personas del panel, cada uno tendrá aproximadamente de dos a tres minutos para contestar la pregunta. Recuerden que nos podemos alargar mucho. Muy bien. Entonces, <risa> chévere. Entonces, estando listos, vamos a ver. Eh, Quiero que me cuenten, sí, cada uno de ustedes, quiero que me cuente, antes de la pandemia, cómo era su trabajo o a qué actividad se dedicaba. Sí, me pueden contar como las características de lo que hacían o pues eh, un trabajo que tuvieron ya ahora no lo tienen. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo se organizaban en el trabajo antes de la pandemia? ¿Ok? Y voy a dar la palabra a Gavino Pilagüen. Buenas noches. Gracias a todos y todas. Saludos cordiales de la comunidad de Guayama, San Pedro Quilotoa. Mi nombre es Reino Pilagono Patán. Eh, formo parte de la comunidad antes mencionada, de la parroquia Chichilán, Candoncillo, provincia de Topax. Eh, soy docente en la unidad educativa Jatari Unancha, que su matriz se ubica en la parroquia de Zumbagua. Eh, antes de la pandemia, ¿no? eh, ya llevo 13 años como docente en la comunidad, eh, justo, justamente eh, en mi comunidad ¿no? eh, donde nací. Entonces, sigo compartiendo con los jóvenes. El trabajo eh, en nuestra unidad educativa es bastante fructífera para las comunidades eh, de la zona de Quiloto en sí. Entonces, nosotros como CI, Sistema de Educación Intercultural de Topaxi, tenemos nuestra propia metodología que consta de cinco fases, donde en cada una de las fases los estudiantes, conjuntamente con la comunidad educativa en sí, y más con los docentes trabajamos de forma organizada. Eh, por ejemplo, en la primera tenemos lo que es el diagnóstico, donde cada docente, cada... Eh, eh, estudiante, entonces tiene una forma de responder y de ver la realidad. Entonces, en ese sentido, eh, como soy parte de esta institución educativa, siempre he estado eh, viendo la realidad, como estamos trabajando en las comunidades. Y en la segunda fase tenemos lo que es la partida de experiencia. Ahí específicamente con de los estudiantes realizamos algunas eh, prácticas, digamos, sí de ser en granjas pedagógicas, porque tenemos algunos, te, algunos terrenos dentro de la institución educativa. Y de la misma, en la tercera tenemos lo que es la reflexión, qué es lo que hemos hecho y cómo estamos trabajando en el ritual. Y la cuarta fase tenemos lo que es ampliar el conocimiento, donde eh, el docente conjuntamente con los estudiantes estamos para eh, realizar el debate, ¿no? un debate con otros autores en sí. Y en última parte tenemos lo que es el cambio de la realidad, donde los estudiantes, con todas las fases que hemos, eh, adquieren, entonces siempre están para eh, compartir con la comunidad y en sí. Entonces, eh, formo parte de ese equipo de, de trabajadores. Eh, también soy parte de la área de ciencias sociales como coordinador también soy miembro de los docentes y de la literatura de las naciones del quicho entonces soy docente de Quichu, trabajo con otros compañeros, aquí tengo a compañero Walter y también quien forma tanto en áreas de sociales y de la lengua de la nacionalidad en la pandemia el trabajo voy a encontrar y como somos de eh, unidad educativa semipresencial siempre la presencia en el territorio entonces nosotros trabajamos con nuestra propia metodología y en fin, abarcar lo que es la realidad, ¿no? eh, repensar y contextualizar y también en ese caso seguir lo que es con la sistematización de la historia que estamos realizando en los territorios, entonces en fin, eh, antes de la pandemia fue en ese rango ¿no? trabajar conjuntamente llegando y actualmente también estamos eh, llegando a los territorios, entonces eh, muchas gracias seguramente en las próximas preguntas estaré eh, retornando más. Gracias, gracias Gabriel. Muy bien, muy bien. Ahora llama al panel a América Guaranda. América, cuéntanos, eh, antes de la pandemia, ¿cómo era tu trabajo o a qué actividad te dedicabas? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, a todas que nos están mirando por las redes. Eh, bueno, antes de la pandemia me dedicaba a lo que me dedico ahora, pero de manera virtual. Estábamos con un proyecto de, un, de establecer un centro cultural con un amigo que tiene su Escuela de Música, enfocado en trabajar con los niños y los adolescentes de aquí del Cantón Rumiawi en cuanto a la música y la danza. Entonces, habíamos arrendado un espacio más grande, estábamos realizando clases, estábamos, teníamos algunas actividades que lo, lo habíamos hecho casi hasta el último, antes de que nos mandara el confinamiento, y pues estábamos emprendiendo nos habíamos juntado para trabajar en esa área eh, conjuntamente, ¿no? Eh, de ahí, antes, pues, he estado con González de manera, eh, digamos, independiente, solo eh, mi esposo y yo y, unos, y una amiga que trabajaba con nosotros. Ese ha sido mi trayecto y trabajaba en una institución educativa particular en el área de educación cultural y artística. Y, pues, la pandemia nos quitó el espacio que teníamos ya que como nosotros somos eh, gestores e, e independientes, no recibimos ningún eh, nada económico de ningún este, nada gubernamental. Eh, pagamos, nosotros teníamos que sacar todo lo que corresponde al arriendo de la casa y todo. Entonces, ya con la pandemia, pues realmente tuvimos que cerrar porque eh, no teníamos ya la capacidad de pagar el arriendo y sostener la casa que habíamos trabajado en el centro cultural. Y a raíz de eso, eh, Estuve parada, estuvimos en pausa como dos meses sin dar clases y luego empezamos a dar clases virtuales que nos hemos mantenido hasta ahora con una pequeña itinerancia de chicos porque sí es bastante complejo, muchas situaciones, lo económico, el tiempo. Eh, um, hay muchos que las clases virtuales sí les, les ha costado y entonces con que ordenar ha sido difícil, pero hemos estado manteniéndonos así con ese tema de la virtualidad. Tratamos de empezar sin ahora a hacer a cosas presenciales pero lastimosamente otra vez la, el tema de confinamiento y la pandemia no nos deja trabajar a, a manera sostenida, no pero hay que seguir avanzando. Creo que es importante no perder, no perder la fe, no perder las ganas de hacer las cosas. Eso es lo que hacíamos eh, y bueno, como les dije, nuestro enfoque es la niñez y la adolescencia. Hasta ahora seguimos trabajando en ese enfoque y vamos a continuar en ese aspecto. Eso. Gracias, América. Chévere. Muy bien. Eh, voy a invitar ahora a Karina. Eh, Karina, cuéntanos, eh, antes de la pandemia, ¿a qué te dedicabas o cómo era tu trabajo? Hola, eh, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. El... Hola es, eh, eh, yo soy comunicadora social. Desde, eh, eh, hace, hace 18 años fui a España. Yo creo que el tema de la, la precariedad, yo creo que desde que salí de la universidad, eh, he sentido esa falta de... de no oficial, comprometida con la ciudadanía, realmente es muy difícil entonces inicialmente puse por cuenta propia un periódico en el, el Cotopasi para los eh, después de terminar unos estudios, estaba así Karina, estamos con un poquito de dificultades con tu conexión. ¿Me escuchas? Hola, Karina. Bueno, hasta, hasta que Karina eh, recomponga un poquito, se componga un poquito la conexión de Karina, eh, voy a dar paso a Karita Gonzaga. Karita, ¿cómo estás? No solamente podemos saludarnos, eh, de pronto abrazarnos virtualmente y aún más cuando hay una idea muy importante que hay que visibilizar siempre, como es el trabajo de, de cada uno de los miembros de esta sociedad. Les cuento un poquito. Bueno, yo antes de la pandemia eh, me he dedicado siempre a, a vincular lo que es, son los temas artísticos con educación. Por lo tanto, realizaba proyectos que eh, iban encaminados a, a trabajar eh, ciertas metodologías artísticas para que lleven a desarrollar liderazgo en niños, niñas y adolescentes, o también eh, realizar trabajos artísticos de teatro promocional que posibilitaban eh, el alcance de un mensaje, sea en cuanto a protección de derechos o un tema social y que se lo hacía generalmente en espacios abiertos y también cerrados. Eh, bueno, yo soy actriz, ya tengo muchos años en este ámbito y pues también me dedicaba a generar trabajos artísticos, es decir, mi mundo era con el público. Eh, y por supuesto, y a través de los proyectos. Siempre estaba trabajando temas de proyectos ah, y relacionándolo siempre con, con instituciones que pues creían en este aspecto de llevar eh, mensajes a través de las artes escénicas. Eh, y bueno, eh, cuando llega la pandemia, yo creo que así como todos y todas hemos expuesto hasta el momento, es como que el mundo se desmoronó, principalmente en mi parte emocional, entre sí, estados eh, depresivos. En estados, en estados de ansiedad muy tenaces, que me llevaron en cambio a trasladar todo lo que hacía de manera presencial a lo virtual. Es ahí donde la página de la Corporación S.N.C. luz comienza a moverse mucho más, porque de alguna manera eh, seguir creyendo que el, el arte puede salvar vidas, puede transformar eh, los caminos eh, de, de, de, de la educación, pues sí funcionaban. Y es pues, de ahí cuando comienzo a, a, a, a jugando con las artes, que es el taller que realmente... Yo me apasiona muchísimo, comienza a, a darse ahora de manera habitual. Así que durante todo este año de pandemia, eh, pues ha sido un transitar un renovar ha sido una restitución total de lo que hacía antes, pero ahora tal vez no un ciento por ciento. Yo puedo decir que tal vez un 20 ciento a través de lo habitual. He logrado presentar horas de teatro, he logrado hacer el, el tema de los talleres. Y bueno, como ya lo han dicho los compañeros, seguimos todavía en la lucha, seguimos avanzando y esperando que posiblemente lo que antes hacíamos ahora pueda ser el 100% mucho mejor con esperanza. Eh, eso pues es lo que eh, puedo compartirles hasta el momento. Gracias, gracias, Clarita. Muchas gracias por tu respuesta. Karina, estás de vuelta, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Eh, mis disculpas, la conexión de internet. Ahora sí con el teléfono. No te bueno, les, sí, les decía que eh, realmente para el medio en el que yo me deseo, eh, realmente lo que pasa es que no es nuevo, este, no es nueva esta situación en la que existen pocas oportunidades de esto. Eh, no creo que solamente en esta profesión, sino en todas en el país, cuando la situación económica es inestable, cuando se trabaja para los grupos de poder y no para el pueblo, realmente existen esas, eh, esas ideas de dar. Así que, como muchos migré eh, en España, no tener los, eh, el permiso de residencia y trabajo, tuve que trabajar en la economía del cuidado. Sin tener hijos y sin tener esa experiencia de cuidar niños, fui a cuidar niños ajenos, abuelitas, etcétera, hasta tener la documentación. No podía convalidar el título, a pesar de ser una profesional, estaba en desventaja con el conocimiento, porque claramente me daba cuenta de que la Universidad Central es una de las mejores. Y realmente la educación pública ecuatoriana era una de las mejores. Ahora no podría dar fe de eso, pero realmente estaba en un nivel competitivo. Así que cuando tuve mis eh, documentos en regla, pude incluso acceder a la nacionalidad, en ese momento sí ingresé a trabajar nuevamente, a retomar mis actividades periodísticas, trabajé en una radio con frecuencia en Madrid, hice programas ya, como si no, buscando no vincularse, identificarse con los derechos de, de los colectivos a los que no pertenecen. En ese caso yo pertenecía a un colectivo de, mi, de trabajadores migrantes, entonces eh, mi orientación en la comunicación fue hacia la defensa de los derechos de los migrantes en el ámbito de la comunicación, así hacía un programa durante tres años en Madrid, en la radio ecuatoriana FM, acerca de eh, los problemas no solo de la comunidad ecuatoriana, sino de todas las comunidades migrantes de Europa del Este, de América Latina, etc. ¿no? Entonces, eh, ha sido procesos de lucha en el Ecuador, eh, fuera del Ecuador, eh, realmente ahora eh, simplemente lo que estamos viviendo es una profundización de la precarización, y no solo por la pandemia, sino por el aprovechamiento que ha tenido el gobierno de esta pandemia, de, esta, eh, de este desconfinamiento. Entonces se ha desmantelado muchos derechos de los trabajadores, eh, no hay eh, estabilidad laboral, eh, existe claramente un perjuicio a esos derechos conquistados por generaciones de hombres y mujeres en favor de los trabajadores. Esa es un poco la experiencia, siempre he estado trabajando de manera comprometida con los grupos sociales y de esa manera pues siempre ha sido limitado el espectro de oportunidades laborales. Pero seguimos en la lucha a pesar de, la, de las cuarentenas y con el componente añadido ahora de con mujeres. Eh, antes teníamos un respiro, los niños salían a las escuelas, eh, pasan la mañana y podíamos salir a, a buscar pronto más oportunidades laborales en horarios presenciales con mejores sueldos pero ahora estamos hasta de maestras con los niños porque ya no van a las escuelas y eso yo creo que a las mujeres trabajadoras, porque aquí no estamos hablando solamente del trabajador, sino de las personas trabajadoras, hombres y mujeres, nacionales, extranjeros, eh, migrantes y locales. Creo que el trabajador es, eh, es un, un, un ser transversal, estamos transversalizados por muchas cosas y eso es un poco lo que, lo que puedo decir en este tema. Gracias, Karina. Gracias. Interesante tu aporte. Muchísimas gracias. Muy bien. Eh, voy a llamar al panel a Gabriel Sosa. Hola, Gabriel, ¿estás aquí? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, eh, agradecerles mucho eh, el espacio. Bueno, eh, comentarles un poquito de mí. Yo soy contador de profesión y padre de corazón. Eh, nací para ser padre. Es un sentimiento que tengo y estoy agradecido con la vida por eso. Eh, bueno, contarles que hace 10 años decidimos venir con mi esposa a, a la provincia de Pastaza. Vivimos ahora en Shep Y esta decisión la tomamos eh, eh, por una propuesta que le dieron a mi esposa. Yo trabajaba en ese entonces en la Universidad de Internacional se en el Día de Contabilidad. Y creo que, y soy de las personas que piensan que si tú no puedes apoyar a la persona que decidió permanecer tu vida contigo, entonces, ¿qué puedes hacer? Entonces, decidimos dejarlo todo y venirnos para acá. Eh, acá un poco complejo el tema este del de, de, conseguir trabajo nuevamente desde cero para mí, pues yo mi esposa ya tenía trabajo aquí y pues tenía yo que eh, o, o me encargué yo de las cosas de casa, de la gestión completamente de casa y, y, y después con el tiempo eh, se vino ya nuestra primera nena, ya estábamos embarazados. Eh, en eso también ya empezamos a ver que necesitamos un flujo más, eh, más, más fuerte de efectivo, porque los clientes que tenía en Quito, obviamente ya los estoy perdiendo, porque ya no estaba físicamente ahí. Eh, y bueno, eh, también recuerdo una de las, de, las, de las historias que teníamos cuando mi esposa estaba recién embarazada, yo decidí eh, tomar un empleo que, a pesar de que no era la remuneración, pero ya tenía una forma de aportar efectivo, eh, con efectivo al hogar también. Eh, Comenzó la pandemia y, me, y tuvimos que denunciar porque ellos no iban a tener el dinero para cancelar. Entonces, hicimos un trato en el que yo les decía muchas gracias y ellos también, sin problema. Y nuevamente retorné a Calacas. Y creo que a pesar de que la pandemia sí trae muchas cosas negativas, muchas cosas eh, eh, difíciles para todos, eh, hay muchos de nosotros despertó esta, esta, este bicho de por qué yo no hago lo que me piden hacer para otras empresas, que yo les doy el dinero con mi trabajo y porque yo no puedo hacer para mí mismo algo, cierto? Entonces, eh, con mi cuñado emprendimos un, un sueño que él tenía, él dedicándose al tema eh, neto de turismo y yo coordinando el tema el contable y de marketing de esta, este emprendimiento, eh, lo tenemos a flote. Eh, creo que fuimos uno de los primeros en seguir teniendo, el, el, empezando a, salir, a sacar a las personas a ir a un lugar, a, a volver a tomar ese contacto con la naturaleza. Y, y bueno, hemos tenido bastantes cosas bonitas eh, que, que nos llenan el corazón, que nos llenan el alma. Saber que hemos ayudado a personas que necesitaban en cierto punto nuestra ayuda, eh, creo que fue lo más bonito. Eh, y después ya mi nena vino acá, y creo que todos los papitos, los mamitas, sabrán que cuando una nena viene, cuando un bebé viene, el mundo te vuelve de cabeza, ¿no? Por más que ya has tenido... Las cosas medias estables, eh, el momento en el que ese ser de luz llega a tu vida, todo cambia. Y ahora estamos en este, en este lindo descubrirnos como padres, y mi esposa, encontrar los tiempos para, para mantener el hogar, para mantenernos nosotros como pareja, para mantener esta nena. Y creo que es algo increíble que eso sea cada día a día. Eh, pero algo distinto, ¿no? y que haber un cambio distinto en, en todo y te da la fuerza para seguir adelante y, y, y lograr encontrar los espacios para todo lo que se viene. Eso. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu testimonio. Muy bien. Eh, voy a llamar ahora a Mari. Señora Mari, hola. <ríe> Prenda micrófono. Hola. Le escuchamos muy bien. Bueno, de mando muchas gracias por darme la oportunidad de, de conocerles, ¿no? De quizá de aquí en adelante hacer nuevas amistades. Pues me presento, mi nombre es Mari Caiza Suquillo. Soy de la provincia de Chincha, Cantón, Mejía, la ciudad de Machachi. Pues empecé ya diciéndoles que soy una persona con discapacidad y, y pues comunicarles que nosotros pienso que ya nos hemos curado. ¿Qué quiere decir? Curarnos de esto. Y ha sido aceptarnos como somos, como todos, como ustedes, como nosotros. O sea, aceptarnos y decir que hacemos las cosas diferentes un poco más despacio, pero las podemos hacer, ¿sí? Entonces, eh, a su, contestando su pregunta, antes de la pandemia y después de la pandemia siempre ha sido el trabajo. Yo soy una representante también, una representante de algo. Me ha gustado mucho las manualidades. Asistía también a grupos vulnerables en donde hacíamos la bailoterapia, las manualidades en donde yo aprendí también bastante porque me gusta. Imagínense que yo ahora, en lo, de lo que yo sé, y siempre me ha gustado, cuando yo veía en una fiestita, por ejemplo, un cuerdito yo me lo cogía, me lo llevaba, yo lo desarmaba. Así empecé, lo desarmaba. Porque yo no aprendía, pues yo no yo no, no tenía ahora ahí estos accesos a la tecnología para... Usted abre un link y ahí indican cómo hay que hacer un muñeco, un fufucha. En cambio, cuando yo empecé, ya vamos ya, yo tengo por los 53 años, entonces yo lo desarmaba y lo hacía. Entonces con eso ha sido un poco el ayuda, el sustento para mi casa, para mi ver Tengo tres hijos, es lo que le puedo contar. Y pues también como jefe de hogar, como yo decir, gerente de mi casa... Junto de la mano de mi esposo Ricardo, que justamente este 10 de, mayo, 10 de mayo ya vamos a cumplir 30 años de feliz matrimonio. Han sido 30 años de lucha, de sobrevivencia, porque tampoco lo, lo hemos pasado eh, muy, muy bien, porque tuvimos la oportunidad de, de, mi esposo es profesor, fuimos para Santo Domingo de los Colorados ahí se luchó, ahí se vio de verdad cómo es uno como madre de hogar, como mamá ya con nosotros con sus hijos, con los tres bebés, de saber lo que cuesta una cebolla, ¿no? Es como cuando a veces yo he visto, ¿no? Estamos al lado de mamá, de la familia, del hermano, y decir, ñaña, mami, préstame una cebollita o alguna cosa, ¿no? Entonces, uno ahí se valora las cosas, porque ya digo, una cebolla teníamos que comprar, teníamos que hacerlo. Y así salimos con las manualidades y sacamos a tres jóvenes que ahora ya también tienen sus hogares, pero sí fue una lucha grande. Ahora ya por esta pandemia, eh... Hasta esto este trabajo del live tuve que dejar porque pues para eso hay que movilizarse. yo a los grupos que pertenecía, vendía y todo eso, pero todo se queda. Pero sin embargo he seguido luchando en la actualidad. Ahora lo que hago son los postrecitos, los, los pay, los famosos pay de piña, de, de la tía Mari, de piña, de manzana, de maracuyá. Eso es lo que yo estoy haciendo en la actualidad y voy a retomar live y todo eso. ¿Sí? Muchas gracias. Y finalmente tengo a walter Uh -huh. Walter, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Eh, saludarles a cada uno de ustedes. Y también ¿no? conmemorar esta fecha histórica como es el primero de mayo, en donde principalmente quienes los principales forjadores de toda, de toda esta resistencia son los trabajadores populares. Frente a eso, me parece que es importante y sobre todo lo hable de que todos nos encaminemos a, a ese camino valga la redundancia de la organización y de la lucha permanente en beneficio de nuestros hermanos y hermanas. Eh, con respecto a la pregunta, me imagino que hay otra pregunta más que quiso después, ¿no? Entonces, ahí, eh, el trabajo que se ha venido realizando principalmente ha sido dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito organizativo, también junto con la juventud. Dentro del contexto educativo, se ha trabajado con jóvenes, con los estudiantes, con las madres, con los padres de la familia, principalmente en el territorio, ¿no? en el territorio en donde nosotros podemos palpar diferentes realidades. Eh, también, eh, haciendo mención bajo una premisa que cita Pablo Freire, ¿no? que la educación no es un acto de la tiene un acto de, de crear y de crear ideas. Entonces, en función a eso... Se ha venido trabajándose trabajando con los jóvenes en los proyectos educativos, proyectos escolares, que eso también ya desde a raíz de eso vaya difundiéndose como los huertos familiares, por ejemplo. Eso siempre dentro de la institución educativa se ha visto, ¿no? de que la única manera de que se pueda sustentarse en las comunidades, en las, en las familias eh, de las comunidades rurales es principalmente eso, generando la economía local y que esa economía local permita ah, fortalecer eh, la unidad familiar inclusive. Esa unidad en donde dentro de la familia no eh, conlleve a la migración de las personas inclusive. Entonces, a raíz de eso, nosotros hemos visto esa necesidad en donde los jóvenes se formen, se forjen con una educación diferente, con una educación crítica, eh, en donde no solamente sea lo que dice el docente, el docente es un compañero más, en donde mutuamente aprendemos, a raíz de ese aprendizaje, a raíz de esas experiencias que permita cambiar, eh, dinamizar la forma organizativa, oxigenar la forma organizativa de las comunidades. Entonces nosotros... Hemos trabajado de esa manera dentro de la institución educativa. Y a posterior, claro, obviamente, con esta crisis eh, que estamos viviendo, que estamos atravesando, ha sido una experiencia bastante importante en donde se han brindado respuestas, ¿no? Pero eso, me imagino, conversamos a posterior. Eh, dentro del contexto del trabajo con los jóvenes ya se ha venido haciendo un enfoque en donde ellos sean bastantes críticos de la realidad local, la realidad comunitaria y también de la realidad nacional y bajo esa síntesis para que ellos también ya puedan generar sus propios criterios, criterios que permitan nuevamente eh, generar soluciones, aportar soluciones a la familia, a la comunidad y por ende a la sociedad. Si ellos en algún momento quieren, piensan eh, ser futuras autoridades, por ejemplo. Entonces ellos ya van a, a, a tener una forma organizativa, un criterio, una forma de pensar un trabajo diferente con una política mucho más oxigenada que realmente permita ayudar a los hermanos y hermanas o como siempre se suele decir, ayudar al pueblo. Eso, compañeros y compañeras, y nuevamente reitero todas esas actividades que ustedes acaban de comentar, en donde he podido palpar, conocer otras realidades. no Hay veces que el trabajo no remunerado dentro, de la, dentro del hogar, eh, a veces también dentro de este estado patriarcal, como se lo denomina, eh, está bastante minimizado, opacado el trabajo de la mujer, en donde solamente decimos que la mujer... Eh, no tiene un trabajo, ¿no? y cuando de, el hombre suele decirlo, y cuando tú trabajes, ahí aportas en algo, pero el trabajo de la mujer dentro del hogar es bastante importante y todo eso también es digno de felicitar y empezar a repensar cómo nosotros actuamos frente a eso, cómo se pueden generar políticas que permitan mejorar esas condiciones de vida, esas condiciones en las cuales están minimizadas o pagadas. Eso nada más, compañeros, un gran honor ser parte de todo este conversatorio en donde nosotros podemos compartir nuestras experiencias. Saludos desde la provincia de Cotopaxi. Gracias, Walter. Gracias por tu, por tu intervención. Muy bien, hemos sacado la primera pregunta y ahora vamos a hablar sobre los miedos. Sí, esta pregunta está enfocada mucho en los miedos. ¿ya? Entonces, a raíz de la emergencia sanitaria, ¿sí? quiero que me digan primero qué reacciones surgieron cuando ya estábamos viviendo la emergencia sanitaria al respecto de su trabajo, ¿sí?, Cómo ustedes se sintieron, qué es lo que pensaron, ¿sí? Y además, quizás saber si alguno de ustedes, la ley humanitaria que fue propuesta por el Gobierno Nacional, les atravesó, es decir, eh, tuvieron alguna dificultad al respecto, tuvieron recorte en el sueldo, eh, etcétera, ¿no? O, ¿Cuáles fueron los medios, los miedos que nacen a partir de las condiciones que genera la pandemia, ¿sí? En torno al trabajo. Quiero que me cuenten. Vamos a empezar ahora con Gabriel Sosa. Hola de nuevo, <risa> bueno chuta, eh, miedos, bueno mi esposa trabaja para el MSP y claro cuando empezó este tema, creo que fue una constante durante varias semanas, eh, se venían cosas de que ya no le van a contratar, de que le van a bajar el sueldo, eh, es de psicóloga que a los psicólogos no les consideran primera línea, eh, bueno, en el casos, no. Eh, Obviamente yo a casa eh, me sentía frustrado porque no podía conseguir trabajo. estuve unos días en el trabajo y, y tuve que salirme de ahí eh, para poder también aportar también de otra manera al hogar. Eh, eh, tuvimos pensamientos de volvernos a Quito, de, de, de regresar allá y tener allá la ayuda de nuestros familiares y todo. Y creo ese fue nuestro mayor miedo, ¿no? Eh, a pesar de que yo le decía, no, eh, tranquilicémonos, todo va a estar bien, vas a ver que vamos a estar bien, ya van, van a llamar de algún otro lado. Entonces creo que obviamente el miedo más, eh, más fuerte de todos en esta pandemia es quedarnos sin el ingreso, sin tener un trabajo remunerado, un trabajo del cual poder sostenernos. Y lo peor de todo es que cuando estamos en este punto recién regresamos a ver a ciertos, a ciertos grupos sociales que, que hasta ahora no sabemos cómo, cómo pasaron que ellos sí en verdad no tenían nada, que, que su ingreso era vender aguas de, a, afuera, afuera de una escuelita o en el semáforo y, y, y decir, y ahora si nosotros estamos pensando en esto porque puede ser que nos quiten ese ingreso, ellos cómo están, cómo, qué, cómo están viviendo, cómo les está yendo, era algo frustrante, desesperante, triste, eh, agobiante. Eh, Creo que ese es uno de mis miedos, el que no tengamos la fuente de ingreso para sostener los sueños, y a pesar de que tú trabajes eh, en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que nos, nos, nos, nos desarrollamos, eh, necesitas un ingreso económico, ¿no? un ingreso que, que sustente ese, ese, esos sueños. caso contrario, eh, como alguna vez mi suegro me, sabía de, me, me dice hasta ahora que Debemos estar pensando en que con más tener ingreso, porque el momento en que lo económico empieza a decaer, empiezan a aparecer problemas, los problemas, tras problemas. Entonces, me sabe decir de una forma muy sabia, eh, siempre tengo un plan B, un plan B. Entonces, creo que eh, en eso seguimos, ¿no? Creo que por eso le digo que en esta temporada fue cuando más eh, empezamos a ver y ahora qué más hacemos de dónde más podemos tener un ingreso, aunque sea corto, sea pequeño, aunque signifique un gran esfuerzo físico, intelectual, pero que ya nos entre otro dinerito por si pasase algo, ¿cierto? Entonces ahí se despertó ese gen emprendedor que creo que la mayoría tenemos y muchos a veces están medio dormidos, como que dicen, ya haré o no haré, ¿Me arriesgo, no me arriesgo, pero creo que, como les digo, en esta época más de todo lo triste y lo, y lo catastrófico que fue. Fue levantar ese emprendedor, ese gente de generar trabajo de alguna manera y mover al, al país. Eso creo que es mi punto de vista. Muchas gracias, Gabriel. Muy bien. Vamos a ver, um, les voy a llamar ahora a Walter. Walter, háblame de los miedos. Muy bien, ¿qué miedos surgen a partir de la emergencia sanitaria, eh, estos hitos que tuvimos a nivel del Estado con la ley humanitaria y las condiciones mismas que se crearon en la pandemia? Eh, nuevamente, buenas noches. ¿no? El miedo principalmente que, que surge, no como de todas las familias, me parece que es el hecho de tener con qué alimentarse. Eh, el no saber si a posterior tendremos un ingreso o el pan en la mesa. Entonces con eso se puede conocer de que las familias principalmente van, van viendo en donde hay diferentes realidades que de la noche a la mañana les afectan. Entonces a raíz de eso también el miedo por las, gentes, por las personas de escasos recursos económicos en donde todos ellos están buscando el diario vivir. Entonces el miedo es compartido con todos ellos. En donde la crisis siempre está ahí, estará ahí. Pues a raíz de eso nosotros, qué hacer, confrontar toda esa situación. Principalmente con la ley humanitaria, fue una afectación a las clases populares, a las clases más desposeídas, en donde todos ellos solamente tuvieron el golpe más exigente, más fatal, a sus economías, la economía familiar, donde hubo bastantes despedidos, a raíz de esa ley humanitaria, en donde solamente justificaba los intereses de los grandes poderes económicos, solamente justificaba los intereses, las ganancias de las empresas, pero eh, el quien siempre ha perdido ahí son las, son las clases populares, la familia pobre, las la personas de los sectores rurales, eh, las personas migrantes de las comunidades, en donde todos ellos salían a laborar en la ciudad, cual, para cuál puede citarse el ejemplo de los señores que se dedicaban a la construcción de las casas, los señores albañiles, en donde todo esto, como ya no tuvieron cómo poder eh, trasladarse a la ciudad y no tenían trabajo, y ya que ellos todos, eh, siempre dependían de, eh, de ese ingreso económico. Entonces, a raíz de eso, ¿no? El principal miedo que se ha vivido es eh, el no poder contar con el pan en la mesa en las familias. Eso, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Walter. Muy bien, voy a llamar ahora a América. América, cuéntanos de tus miedos. A ver, creo que surgieron muchos realmente, ¿no? Eh, pero creo que el principal que yo sentí eh, es el dejar de hacer eh, mi profesión porque claro mi área o el área de algunos de nosotros que estamos aquí es el arte y por consecuencia o digamos por principal el arte es la última rueda del coche en la vida social eh, no es no es valorado en ningún ninguna instancia ni siquiera desde la parte educativa se, se, se le puede tomar en cuenta como algo importante. Y, y ese era el miedo, ¿no? Decía, y tengo que dejar de hacer mi trabajo porque quizá me tenga que dedicar a hacer otra cosa para poder sustentarme económicamente, como decía el compañero water para tener la comida en la, en la mesa, ¿no? Eh, ya. Y entonces... Ese fue el miedo que, que me generó a mí, ¿no? Pero luego lo repensé, lo reflexioné, y dije, no, o sea, no, creo que uno tiene que dejar lo que uno quiere por lo que uno ha, ha trabajado, por lo que uno ha estudiado, por lo que uno, bien o mal, ha construido en muchos años. Y más bien es buscar las maneras de generar estas, estas mismas actividades desde otros frentes, desde, desde otros lugares. Y fue en donde cogí como más fuerza de para seguir. ¿no? entonces Y también me di cuenta que estos miedos nos ayudan mucho a, a, gener, a, a entendernos mejor. Por ejemplo, tuve tiempo de, de compartir más en la familia, eh, de sembrar y también valorar lo que decía un compañero, valorar lo que, lo que uno tiene en su casa o lo que uno ha ido generando. ¿no? En una vida cuando uno pertenece o está dentro del sistema laboral o del sistema en donde te levantas, te vas, pasas todo el tiempo sirviendo o haciendo otras cosas eh, para poder tener tu sustento económico o el sueldo que va a ser fijo y, y vives tranquilo, te olvidas de las otras cosas que tienes alrededor tuyo, ¿no? Y a mí me pasó eso, entonces cuando estuvimos en este, proceso, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, tuve tiempo de regresar a, a la tierra, a sembrar. Por ejemplo, nosotros pasamos eh, mucho tiempo consumiendo de lo que nosotros habíamos sembrado en cuanto a todo lo que corresponde a, a la canasta básica, verduras y esas cosas que uno puede sembrar, igual como criar algunos alimentos de la granja. Y lo más importante que fue enseñar estas cosas a, a mi hija. Eso fue lo que a mí me generó ese miedo, ¿no? ese miedo de que yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a enseñar? y ¿Cómo vamos a estar? Y... Y, que, y, y la ansiedad quizá que me dio al comienzo, luego yo lo transformé, eh, lo transformamos aquí en familia y lo hicimos desde el otro lado. Y ahí a veces que sí me da ese terror, ese temor, porque obviamente hay días, hay días buenos, hay días malos, hay meses buenos, hay meses malos, eh, por la misma situación económica, a veces están alumnos, a veces bajan, a veces suben, pero eso no, no, no, no, me, no me da para, para desistir. Ahí no he tenido que decir que sí, pero hay otros momentos en que uno toma más fuerza y se es el momento de seguir, ¿no? Y lo he ido transformando de a poco, porque de todo, lo, de todo eso malo, como decía Gabriel, siempre hay cosas buenas, y yo creo que la pandemia a mí me enseñó mucho y me hizo ver también, ¿no? Porque aparte personalmente, pues, yo venía de una de un proceso como de un año anterior bastante, eh, bastante fuerte en la, la parte personal, en donde fue como juntarse todo y decir, a ver, entonces ahora es este tiempo de cambiar y de parar, ¿no? Y de no hacer nada, o no es que no hacer nada, sino que dedicarte a ti, dedicarte a tu familia, tener tu tiempo para ti, el hacer las cosas, el, el juntarse otra vez, eso me trajo bastante paz en toda la pandemia que pudo haber. Claro que hay momentos en donde uno económicamente dice, ¿y ahora cómo? Y el miedo creo que también está el enfermárselo, ¿no? el que te llegue el virus y no saber cómo sustentarte porque no tienes un seguro, porque no tienes nada, porque eres totalmente independiente y no perteneces al sistema. Pero eso también lo reflexionaba luego y decía, pero no es importante ser del sistema, porque si no estás dentro del sistema, quiere decir que estás construyendo otras cosas, desde otras trincheras que te hacen incluso hasta más feliz, porque estás haciendo algo para ti, por ti y para las personas que quieres hacerlo. Entonces, realmente esos miedos han sido como transformados todo el tiempo. O Se me da el error, pero luego lo reflexiono, lo pienso y digo, no, hay que, hay que, hay que cambiar ese, eso y, y seguir avanzando. He visto muchas eh, experiencias de mis, compa de mis amigos, amigas que, que sí han tenido este tema de la de esta ley humanitaria que me parece terrible, eh, el tema de bajar de los sueldos, cuando realmente el trabajo virtual es mucho más fuerte que, que ir al residencial porque necesitas hacer muchas más cosas para poder llegar a, a cumplir con lo que necesitas, ya sea de manera laboral, dependiendo, ¿no? Entonces, eso es... Muy, muy terrible todo lo que nos ha pasado de manera social, realmente estar dentro del poder o que el poder nos gobierne de esa manera terrible, tan inhumanitaria, sí ha sido un choque para todos. Pero creo que en el fondo esto de, de, mi, de mi profesión, de mi arte, de la danza, de todo lo que ha estado alrededor mío sí me ha ayudado mucho para poder entender todas las perspectivas desde, desde muchos puntos y reflexionarlo y no, no quedarme como en la depresión y decir, ¿ahora qué voy a hacer? No tengo... No tengo, sino más bien saber que hay otras posibilidades y otras formas de construir lo que uno quiere. Gracias. Gracias, América. Muy bien. Eh, voy a dar paso a Clarita. Hola nuevamente. Sí, eh, bueno, eh, cuando uno ha migrado y ha estado tantos años en otro país. Realmente deja muchas cosas al otro lado del océano. En este sentido, la, la primera alerta y los primeros muertos eh, están en España y han caído algunos amigos, amigas. Eh, ha sido muy duro. Entonces, eh, a través yo tenía un eh, TV cable y estaba un poco al día en lo que estaba pasando. Eh, y sumado a los medios de desinformación, hablaba de mi muerto ese día, eh, era una cosa como para entrar en pánico. temiendo ya por la vida de uno, yo creo que ese miedo en algún momento lo ha vivido eh, toda la gente, a nivel planetario, porque eh, seguimos a día de hoy constatando las, las bajas, las caídas de vidas humanas y eso es tremendo. Entonces el valorar la vida, creo que ahora más que nunca eh, tener conciencia de lo que es la vida lo frágil que es la vida, creo que eso eh, es eh, lo que transforma un poco con esta pandemia a todas las personas quedarse de un momento a otro sin trabajo es un golpe muy duro eh, yo trabaja, trabajaba últimamente por servicios profesionales y el día que dejé de salir a trabajar simplemente ya no gané nada entonces eh, como uno de toda la vida está habituado a, a trabajar en estas estrategias de sobrevivencia, pues echando un poco de presa a las eh, remesas de, de los migrantes que nunca, nunca se han cortado a pesar de la pandemia. Sabemos que los, eh, los ecuatorianos en el exterior siguen enviando remesas y han sostenido a muchas familias ecuatorianas durante este confinamiento. Eso nadie lo dice, pero eso se tiene que reconocer que siempre los eh, trabajadores ecuatorianos migrantes están presentes, a pesar de las dificultades de Estados Unidos, de España, Italia, distintos destinos migratorios, donde igual han tenido que salir por esta, la crisis económica que hubo en determinado momento. Entonces, ya siendo a un lado esos miedos, porque hay que en algún momento tener cabeza fría y serenarse y desenchufarse de los medios de desinformación, pues ya hay que hacer un nuevo plan, un planteamiento de, de, de cómo se va a vivir ahora. Con un poco sobrellevando esta situación, de, de ajustarse un poco los gastos, de, de hacer una planificación de, de qué realmente es prioritario para esa sobrevivencia. Entonces, yo creo que ahí la, la, el tema de comprar ropa, de gastar en, en cosas que ya no, no son vitales, realmente todo el mundo lo habrá estado manejando en, esto, en esta época, ¿no? Y, y mucha pena con vecinos, sobre todo migrantes venezolanos que que me ha dado eh, mucho dolor realmente porque ellos trabajan por lo general eh, de las vendas en el comercio informal en la calle y vivían al día y se quedan prácticamente sin tener que comer y entonces ahí uno dice no estoy tan mal, o sea, hay otros que lo están pasando peor y ahí viene un poco el tema de la solidaridad, de, de pensar también que uno estuvo en algún lado y le ayudaron y que ahora es el momento que uno de, tiene que compartir lo mínimo que tenga porque... Son niños, son familias eh, que han buscado una oportunidad de vida. Aquí, eh, y en ese, en, ese, en ese aspecto siempre hago un llamado a la, a la población ecuatoriana a que baje esos niveles de xenofobia, de, de odio al, al extranjero. No viene a quitar el trabajo. En caso estábamos nosotros trabajando en la calle vendiendo zapatos, manzanas. Ese trabajo no nos quitaron ellos, que crearon. Por la necesidad, porque han huido de una dictadura que han huido de una situación crítica, de hambre. Realmente eso es así. Los medios de desinformación solo se encargan de desinformar y contaminar la mente del ecuatoriano. Pero el ecuatoriano es sensible es humanitario y espero que también eh, de esto hayamos aprendido grandes cosas. La mal llamada ley de ley humanitaria realmente solo ha beneficiado a las empresas y eh, totalmente un retroceso en lo que son derechos laborales. Así que eh, se debe seguir pronunciando los sectores sociales en contra de, esas, de esos retrocesos. Ahora que es el Día Internacional del Trabajador, eh, estamos encerrados, pero nuestras voces no están calladas. Entonces, tenemos que seguir, aunque sea por las redes sociales, insistiendo, insistiendo y declarando que no vamos a permitir que sigan siendo de las suyas esos gobiernos nefastos, neoliberales, y que debemos concentrarnos ahora más que nunca en la intervención, la inclusión, la participación, la organización social. Eso es lo que les puedo comentar. Gracias. Gracias, Karina. Clarita González. Bueno, eh, para mí es muy importante responder a esta pregunta, porque la verdad es que yo creo que la pandemia nos llevó a todos a entrar en momentos eh, psicológicos que nunca íbamos a pensar que de pronto íbamos a enfrentar y en mi caso pues yo había mencionado en un inicio que entré en un estado depresivo de ansiedad y por supuesto verme responsable de, de la familia de ver que ya mi trabajo no iba a ser igual de ver que la situación, eh, si bien es cierto, era importante informarnos, pero también nos llevaba como a un caos, ¿no? Yo hablo desde este, de estos inicios de la pandemia, porque yo creo que ahora todos y todas ya sabemos cómo llevar, digamos, ya se dijo hace, hace, dijo hace un momento también Marino, ya sabemos cómo llevar la carga, la enfermedad, ahora ya como que estamos equilibrados en ese sentido, tal vez no al 100%, pero en un inicio la crisis emocional fue terrible. Yo pienso que cada uno sabe cómo reacciona, pero en mi caso entré un silencio en una desesperación que comenzó a afectar mi parte física y, por supuesto, eh, comencé como, como a bloquear todas las posibilidades que debía emplear en esos momentos para poder reactivarme, es decir, cambiar el chip que yo anteriormente tenía que no imaginaba que lo iba a vivir. Eh, es muy duro, como dijo también América hace un momento, ¿no? Para los artistas, eh, vivir del arte realmente es, es como, bueno, yo creo que cada uno va a defender desde su puesto, desde su desde esa visión que tiene en la vida, ¿no? Pero como artista puedo decirte que definitivamente te, creo tener la voz, al igual como lo dijo América, de todos y todos los que estamos dependiendo de, de un público que ya no va a llegar. O si es que está llegando, está llegando, pero tal vez eh, como queriendo innovar su tiempo libre, pero no por la necesidad de consumir arte. Ya no hemos estado creando esos nuevos públicos desde, desde el sentir, sino más bien desde, la desde una necesidad imperante por querer trabajar. Y me refiero a que yo comencé haciendo unos likes unos, eh, unos envíos. Y, y posiblemente lo, cuando lo hice en un inicio eh, eh, fue como más bien como compartir eh, lo que tenía, lo que sabía, lo que amo, pero no era todavía con la, la intención de generar este recurso porque había el miedo de que posiblemente eh, la gente no va a tener el dinero para, para poder aplicar, digamos, al valor representativo que estábamos pidiendo. Es más, hoy hace un año, estamos cerca del Día de la Madre, eh, ofrecí innovando, digamos, eh, uno de mis personajes cómicos para celebrar a mamacita, ¿no? Y lo hice con un valor que hoy me doy cuenta que fue un valor lleno de miedo. Es decir, yo pensaba o me ponía de pronto en los zapatos de, de, de las personas y decía, Dios mío, sacar dos dólares, cinco dólares, qué terrible, qué terrible en esos tiempos. Y claro, puse un valor que era muy significativo para mí, era muy significativo, pero que a la vez yo me ponía en los zapatos de los demás y decían, no, no van a poder pagarme. Y bueno, y después dije, no, me voy a bajar, me voy. Entonces iba bajando, bajando y, y, y claro, no sabía cómo cómo cómo enfrentar el tema de, de lo que significaba lo que yo hacía con respecto al valor de lo que realmente debía ser pagado. Bueno, hoy por hoy comprendo y entiendo que el trabajo debe ser dignificado. todo obrero es digno de su salario, todos y todas debemos entender que debemos estar en ese camino de apoyarnos, como decíamos, como dijo también uno de los compañeros, ¿verdad? Y hoy las redes sociales se han convertido, digamos, como en ese espacio importantísimo para todos quienes estamos con un emprendimiento y claro, ahora ya no es que tengo miedo, lo único que, lo que logro entender es que va a consumir la persona que realmente hoy por hoy valore lo que estoy haciendo, valoro lo que los compañeros y compañeras están haciendo, porque definitivamente esto se ha vuelto como un espejo para mirar la necesidad también de los demás. Ahora, eh, la ley humanitaria de alguna manera… Digamos que en un poquito me colaboró, en un poquito, para que ya no me sigan cobrando tomando todo el tiempo las deudas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de agua, la luz, el teléfono, servicios básicos que, que, que, bueno, son siempre constantes. Pero, claro, o sea, sirvió, digamos, que en el momento, todo fue el momento, porque después miren cómo nos cobraron, ¿no? Y, y, y el tema es que eh, yo pensaba, decía, señor Estado, señor Estado, está mirándome. Me mira a mí y a mis, a mis cuatro hijos. Me mira a mí y a mis cuatro hijos. Entonces, dicen, por favor, o sea, ¿a, ¿a dónde vamos a llegar? Y esperar de parte del Estado, pues no, no fue en ese momento, digamos, la esperanza que yo tenía. Fue mirar en los amigos, en las amigas. Y perdón que me... Que me rompa un poco, pero así fue. Fueron los amigos, las, las amigas, los familiares, los que en ese momento pudieron como brindarme ese apoyo a través de su colaboración, a través del pendiente, a través de, de, de una llamada de teléfono, a través de esas cosas que de pronto los seres humanos vamos como olvidándonos en este camino es decir, hubo gente que se sensibilizó ante la situación y que posiblemente estaba un poquito mejor que uno que eh, de pronto pudo permitirme que yo pueda seguir avanzando y pueda reinventar todo lo que antes de pronto me parece imposible pero que ahora a través de este nuevo espacio que son las plataformas digitales que se podía dar así que para finalizar esta pregunta yo quiero eh, aprovechar y agradecer por empatía por el cariño, por el amor que las personas pudieron brindarme en esos momentos y que de alguna manera fueron la fuerza y el empuje que me sale hoy por hoy desde el vientre, desde el, desde el centro mismo de mi estómago, de mis ovarios, para poder seguir avanzando y decir que el arte es para todos, pero el arte también es para llegar a los corazones que necesitan entender que en la vida hay una esperanza. Gracias. Muchas gracias, Larita. Señora Mari, vamos, le doy la palabra. Cuénteme de sus miedos. Está apagado el micrófono. Ok. Bueno, muy interesante todo lo que estamos hablando, pero en mi caso yo lo que les podría decir es que más que miedo, para mí fue una realidad todo lo que vi. Empezando por lo emotivo. Esta pandemia me quitó mi madre. Un poquito le conté. Hasta ahora yo no sé dónde está. Sé que está enterrada. Sé que tiene un lugar, un espacio en donde está descansando. Pero no sé dónde es. Yo no la vi, porque nosotros también nos contagiamos, estuvimos en UCI. Entonces yo no la vi, ni su cajita, ni su cuerpo. Como le digo, hasta ahora no sé ni su lugar en dónde está. Entonces esa fue una realidad muy grande que tuvimos que vivir, ¿no? Después de eso, eh, lágrimas, tristeza sin poder comer, dormir, etcétera, etcétera. Pero, tocó salir adelante, poner el hombro juntos con mi esposo, luchar, y así como hasta ahora estamos, hacer más, triplicar más de lo que habíamos hecho. Esa fue mi realidad, ¿sí? Lo que me gustaría es que ahora en la actualidad, por ejemplo, mediante el gobierno, las personas con, la, con discapacidad ya tienen un apoyo, un lugar, el laboral, digamos, en donde estamos incluidos, ¿no? bueno, mi persona no, por muchas razones, pero bueno, nos ha tocado luchar, salir adelante, porque, por ejemplo, en cuestión de manualidades, ya tampoco pude hacer, porque yo hacía para eventos, todo se quedó ahí, ya no había, pues, eh, digamos, en este caso los cumpleaños, en todo eso, lo que yo hacía, mi trabajo para ayudarme en el sustento, Ayudar con mi esposo y salir adelante. Por nosotros, los dos que hemos quedado, porque bueno, mis hijos, como sea, tienen sus familias también ya, pero para seguir adelante, no podemos nosotros estar esperando en nuestros hijos, sino nosotros salir adelante, ¿sí? Y pues respetando el criterio de todas las personas, también nosotros siempre, como por la religión, eh, somos católicos, siempre de la mano y la bendición de Dios también ha sido un puntal muy grande el salir adelante, ¿sí? Nosotros decimos, Dios ayúdame, pero somos nosotros las personas las que tenemos que luchar, madrugar y, y utilizar estas manitas que tenemos para salir adelante, ¿sí? Porque no podemos esperar de Dios que vaya y nos traiga quizá dinero. A nosotros nos toca luchar. Sí, compañeros. Gracias, Mari. Muchas gracias. Gabino. Sí, buenas noches una vez más. En caso... La pregunta, ¿no? por favor, este, en nuestra comunidad, en nuestro territorio de trabajo, eh, en mi persona, personalmente, fue más eh, miedo de eh, dejar de realizar eh, la tarea docente, ¿no? pensar en los estudiantes, porque justamente estamos en una de las comunidades donde no tenemos mayor cobertura de, de telefonía celular, es eh, peor de eh, internet. ¿no? Entonces, mi... Mi pensamiento, mi reflexión fue, ¿y ahora qué, qué voy a hacer? ¿Cómo tengo que llegar con el, donde los estudiantes? Entonces, como ustedes saben, como todo el mundo sabe, entonces, de las políticas públicas establecieron lo que es de teletrabajo. Entonces, sí, entonces, pero habíamos docentes que no teníamos señal de internet. Pues, justamente, como mi padre también es docente, conversamos y dijimos, vamos a instalar, ¿por qué? Porque vamos a estar pendiente de la situación que eh, suscita en el país. Y de la misma eh, tenía una computadora, así como docente, eh, acudí a comprar oh, una impresora para poder imprimir las hojas y guiar a los estudiantes. Eh, tenía 145 estudiantes, recorrí a todas las comunidades, llegué en todas las casas. Eh, para acompañar, a guiar, no específicamente para dejar los trabajos que hagan, sino acompañar, guiar, indicar los temas que estamos trabajando, que vamos a trabajar en las próximas semanas en sí. Entonces vuelvo una vez más, eh, mi, mi preocupación, miedo voy las series eh, comunitarias eh, para compartir eh, solidarizar con la gente que ya no tenía entonces Quienes regresar. ¿Por qué? Porque justamente ellos, eh, como fueron de la comunidad, no tenían dónde, incluso dónde llegar. Llegaron donde sus familiares. Entonces, como dirigente, como docente de la comunidad, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a entregar un producto a través de intercambio eh, de pisos ecológicos. ¿no? Eh, eh, llamamos a los compañeros de la costa, de otros pisos ecológicos, intercambiamos eh, plátano con patatas, yuca con heliocos, machos, rocas, en fin. Entonces, eh, esa fue mi labor eh, bastante, digamos, eh, compleja, sí, pero con eh, realizar con bastante, eh, digamos, eh, felicidad, ¿no? estar con la gente, compartir con los estudiantes, entonces, más fue por ese lado, ¿no? De dejar de realizar la tarea docente, sino cómo voy a ir donde los estudiantes. Y eso hemos, hasta ahora, seguimos trabajando de esa forma y todos los profesores acudimos, en mayoría, no, no todos, pero la mayoría de los docentes hemos visitado, pero personalmente sigo en la comunidad, estoy trabajando en la comunidad eh, con mi familia, eh, con mi papá, instalamos internet, eh, ya tenemos cómo bajar eh, los documentos, eh, imprimimos y acudimos donde los estudiantes. Entonces, ese es hasta el momento, ¿no? Sigue trabajando últimamente también. Entonces, como eh, trabajamos eh, una institución semipresencial los sábados, domingos, últimamente también estamos trabajando el viernes, perdón, jueves y viernes, para compartir guía. Entonces, ha sido bastante complicado. Obviamente, los 150 estudiantes que tenemos, eh, aproximadamente unos eh, 40, 50% tienen celulares de calidad, digamos, en fin, y... Y también eh, tienen internet últimamente, pero eso ha sido bastante difícil, ¿no? Eh, incluso los padres de familia dejando de comprar los alimentos, ahora ellos tienen que estar más pendientes de las recargas. Muchas gracias. Gracias, gracias, Davino. Muy bien. Bueno, un poco apremiado el tiempo, han dado unas respuestas bastante amplias. Entonces, eh, hay preguntas que quedan como uh -huh, ya por fuera, ¿sí? Y ahora quiero que hablemos. Eh, de los sueños, ¿sí? Entonces, quiero que me cuenten cómo imaginan ustedes eh, pues el futuro, ¿no? El presente y el futuro en medio de las, de las condiciones que podemos estar, ¿sí? Y, y que vamos a seguir sobrellevando con, con la pandemia de la COVID-19, el cambio de gobierno que tenemos ahora. Eh, pero quisiera que me hablen de los sueños. ¿Qué sueñan ustedes ah, de aquí a largo plazo? Muy bien, voy a dar la palabra a eh, Clarita González. Bueno eh, Yo creo que uno de los mayores sueños que, que, que siento decirlo Y compartirlo con todos Y con todas en esta fría noche Pero lo voy a decir con todo el corazón Es seguir creyendo en el arte ¿Sí? Seguir creyendo en que el arte va a poder eh, Bendecir No solamente a mi familia Sino también a muchas vidas Hoy más que nunca puedo saber Y sentir que por la experiencia dada en la virtualidad eh, he podido llegar a, a tener un contacto más real con las emociones de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los abuelitos, de las abuelitas, porque de hecho las actividades que, que he estado realizando ha ido como direccionándose para, ese, para, para, para estos sectores vulnerables de la sociedad. Y, y también quiero soñar y pensar que lo que hemos vivido a nivel mundial nos va a permitir ser mejores seres humanos. Más empáticos, cada día viviendo las realidades no solamente nuestras, sino también las de los demás. Y de esta manera contribuir a que de alguna manera entre todos y todas seamos más sensibles, seamos más tolerantes, tengamos una visión más abierta de que la vida hay que vivirla hoy, no mañana. Eh, la muerte está muy cerquita de nosotros todo el tiempo. O sea, nunca me imaginé decir esto, pero sí, la muerte está cerca. Todo el tiempo, tal vez caminando con nosotros, pero por eso es, que es importante que cada uno podamos dar lo mejor como si fue el último día de nuestras vidas. Yo pienso también que a nivel económico, si bien es cierto, eh, estamos en esa lucha de, de, de valorar el dólar que tenemos en el bolsillo, pero también saber... Que lo que las personas pueden invertir en nosotros siempre será retribuido. Lo que nosotros podamos sembrar en otras personas también va a dar su fruto. Por lo tanto, eh, yo a veces me digo a mí misma, Clara Gonzaga no dejes de soñar, porque Dios necesita de un soñador para cumplir eso. Por lo tanto, animarme y animar también a que todos y todas, pues al escuchar este mensaje, pues reciban de mi parte ese deseo fraterno de, de ver que en nuestras familias va a haber esperanza. Eh, el COVID únicamente vino a llamarnos la atención un poquito y, y sobre todas las cosas, nos vino a hacer un llamado mucho más importante que es el crecer como seres humanos que está en llenarnos de el perdón como decisión, el amor como la fuerza motora para seguirle poniendo todo el ñeque posible a todo lo que emprendamos, así sea algo chiquitito, así como sea algo grande, pero sí, yo creo que ese sueño eh, lo estoy comenzando ya a vivir desde cuando abro los ojos y me digo, vamos, ahí vamos, Clarita, vamos, un día más, un día más, porque esa es la forma creo yo de poder alentarme a seguir esperanzada en que la gente algún día va a decir que bueno, el arte vino también a aportar algo grande. Gracias, Clarita. Bueno, eh, vamos con Walter. Walter, háblanos de tus sueños. ¿Cómo imaginas tú el futuro? ¿Estás aquí? Hola, Walter. Bueno, hasta que sí, Walter ve. ¿Sí, sí ¿Estás? Ok. Permítame 30 segunditos, ¿ya? Me tocó cambiar de, de sitio. Entonces, tranquilo, voy a, voy a dar paso a otra persona hasta que tú estés listo. Muy bien, eh, vamos a hablar con Gabriel. Gabriel, cuéntanos un poquito de sueños. Hola, otra vez. Bueno, a ver, puta, eh, sueños. Creo que como, como dijeron, el eh, soñar es, es importante porque te mantiene pensando en qué más tienes que hacer, en qué más te falta por hacer para llegar a ese sueño, ¿no? Eh, bueno, mi sueño principal ahorita es eh, poder todavía compartir más tiempo aquí en casa con mi nena con mi esposa eh, creo que me, me gusta esto no, no, no, no lo detesto, me encanta estar aquí con ella con mi, con mi, con mi nena eh, ser el, el, el, el amo y señor de la casa en el caso de que yo sé dónde están las cosas, yo sé a qué hora se cocina, yo sé a qué hora se lava la ropa, entonces yo sí puedo decir soy el amo y señor de mi casa de mis, de mis amores, entonces eh, mi sueño es poder seguir aquí y también tener ese, ese ingreso para ayudar a mi esposa, eh, que ella es de sostén económico de, de, de este hogar, que es, que es así. Eh, y cómo, pues, cómo hacerlo con este proyecto que tenemos con, con, con mi cuñada Es un muy bonito proyecto que, que anima a, a retomar eh, esencias ancestrales, a viajar, a toparse con esos espacios turísticos que no son los que ya están agobiados, que es baños, que es no, es un, un lugar escondido en el rincón más inhóspito de, de Ecuador que te imaginas que estuvo ahí, que a veces pasaste 25.000 mil veces ahí y nunca viste que estaba eso ahí, que sucede en nuestro Ecuador mágico y eh, encontrar estos, estos, estos puntos de sanación espiritual y contacto con la naturaleza, creo que mi cuñado y yo tenemos este este, este esta llama que nos unió para hacer este proyecto, que es creer que la naturaleza en sí sana. ¿Sana qué? Sana todo lo que tú quieras sanar. Cuando tú te das cuenta de lo que quieres sanar, pues eso sana. Entonces, en verdad, no quiero que este proyecto muera. En verdad, quiero creer, como puse un post en mi, en mi Facebook, quiero creer que este gobierno va a hacer las cosas bien, quiero creer que yo estuve equivocado, que por más que venga de donde venga este gobierno, va a gobernar para todos. Quiero creer eso, quiero soñar en eso. Eh, no es de mi, tanto de mi devoción al señor que es ahora eh, eh, presidente, pero es un sueño también el mío, ¿no? Que yo esté equivocado, o sea, quiero creer que estoy equivocado, quiero, como decía yo en post que día a día me calle la boca este señor y me diga, ¿estuviste mal? Todo el tiempo estuviste mal. ¿Pero por qué? Porque sé que si yo estoy mal, el gobierno va a estar a, a, para todos y va a haber oportunidades para todos. que Es lo que todos necesitamos justo en este momento esas oportunidades tanto de acceso a créditos, de acceso a líneas de negocio, de acceso a, a poder emprender, de que las cosas sean más justas para todos. Y eh, ese es mi sueño, la justicia, la justicia para todas las personas en las que ten, tengamos en este, en este país. Y, y pues, como también dicen, eh, me, me uno a eso, que esta pandemia, eh, esperemos, esperemos que nos cambie. Personalmente, yo hablo por mí, me cambió bastante la vida. Eh, eh, en todo sentido y, y, y también les digo estoy agradecido por lo que sucedió estoy agradecido porque como que fue un machetazo ¿no? fue un punto y tienen que ver cómo vuelven a levantarse de ahí toitos entonces creo que era el remesón que necesitábamos muchas personas un fuerte remesón en muchos casos doloroso en muchos, en muchos otros pero, pero así es el universo el universo no es no te da lo que tú quieres simplemente pasa es una, un cúmulo de fuerzas en las que estamos todos dispuestos a, a avanzar o a quedarnos de ahí entonces yo me pongo en el punto de avanzar hacia esos sueños, de justicia para todos de igualdad Gracias Gabriel, Walter ahora síguete aquí bueno, cuéntanos de tus sueños ¿cómo imaginas tu futuro? ¿cuáles son tus sueños? soñar mm. hay que crear una utopía hay que imaginar una utopía, porque la utopía permite caminar, permite caminar, plantear objetivos, marcar objetivos, marcar sueños. Pero siempre que ese sueño no sea tan solo un interés y un sueño individual, sino más bien sea un sueño colectivo, pensando en los demás, pensar en las clases sociales más oprimidas, más olvidadas, más excluidas, históricamente, en la actualidad y en el futuro, que también van a estar así. Y dentro de que esos sueños también permitan generar una conciencia, una conciencia más crítica, una conciencia en donde todos nosotros busquemos nuevas formas de organización, nuevas formas de plantearse, buscar objetivos, plantearse una esperanza, esa esperanza que permita vivir una sociedad más justa, una sociedad en donde todos podamos vivir verdaderamente esa armonía social pero no una armonía social, no una paz social en donde solamente sea un privilegio para ciertas clases, sino más bien que esa paz social sea en beneficio de la mayoría oprimida de las clases populares. Entonces ahí, eh, el sueño más grande, cómo se construye, cómo se llega a ese sueño, es justamente desde estos espacios. Espacios en donde nosotros podemos compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros anhelos, nuestros objetivos. Y que todo eso permita a tejer esa organización. Personas con diferentes objetivos, pero con causas colectivas. Y a raíz de eso, seguir caminando. Porque el caminar permite conocer palpar las realidades. Y a raíz de eso, justamente ¿no? plantearse esos objetivos tan helados que tenemos. Mi sueño también es que la sociedad en la actualidad, los jóvenes sobre todo, empiecen a tener un enfoque mucho más crítico, mucho más dinámico. Un enfoque en donde empiecen a cuestionar desde aspectos positivos a los aspectos negativos. Y a raíz de eso, quienes sean ellos quienes forjen el verdadero porvenir, que no solamente quedemos ahí aceptando de que la vida, la sociedad es así. O como escuchaba a un amigo, decía, no. Tú no puedes estar queriendo, o sea, tú no puedes buscar un cambio social dentro del contexto político. La política es así, eso fue la respuesta. Yo dije que no. Claro que es posible cambiar, pero todo eso implica compromiso, el compromiso de entregarse hacia los demás, hacia los jóvenes, en donde todos ellos empiecen a ver de que los cambios son posibles. Pero para que ese cambio sea posible, necesita de qué? De la participación de todos nosotros. Entonces ahí construyamos un futuro de esperanzas, un futuro donde todos vivamos una justicia social, pero una verdadera justicia social donde nosotros estemos ahí y que la misma justicia, la misma paz, la misma armonía no sea un privilegio, sino sea colectivo, en comunidad. Eso, compañeros. Gracias, Walter. Señora Mary, cuéntenos por favor de su sueño. Bueno, mi mayor sueño es seguir adelante, ¿no? Por mí, por mi familia, porque ellos son el motor de mi vida. Ojalá con este gobierno haya cambios muy importantes para nosotros, las personas con discapacidad, porque en un futuro no muy lejano quisiera exponer mis trabajos, ¿sí? Llegar lejos. Yo dijera que yo quiero soñar, pero despierta, ¿sí? Y, y llegar muy alto pero con la humildad que siempre me caracteriza, eso sí lo único. Y llegar dentro y fuera de la ciudad con, con los trabajos a mí me gusta, un poquito les voy a exponer, eso es lo que yo hago en pintura, ¿sí? ¡Ay, qué bonito! Ah, Gracias. Un poquito les voy a comentar un poquito, a ¿sí? ¿sí? ¿Lo pueden apreciar un poquito? Sí, sí. Gracias, señora María. Entonces, con esto, te digo que hubiera espacios para nosotros poder exponer. ¿Sí? Al menos acá en el Cantón Mejía nos hace falta todavía bastante, recorrer bastante y, y para pedir ayuda. ¿sí? Les voy a pedir un minutito también para poder mandar un saludo muy especial al cielo, a mi madre. Porque ella fue. Y es la mentora de mi vida, quien me enseñó y siempre me decía a luchar, a salir adelante, a ganar el pan de día, lo que sí siempre, sin dañar a nadie, sin tampear a nadie, pero saberse ganar el pan para nuestros hijos. Gracias. Gracias, señora María. Muchas gracias. Muy bien. Cari, ¿me escucha? Hola, sí, eh, nuevamente aquí, eh, bueno... También hacemos todos una oración al cielo por la madre de nuestra amiga que enseñó, como dice, a trabajar. Y aquí estamos todos y todas como trabajadores, trabajadoras, impensables. Eh, por eh, alguna ocasión escuchar, no, es que el ecuatoriano es vago, eh, la gente eh, no tiene el mero porque es vaga, porque no trabaja. O sea, son cosas que nos quieren hacer creer y eso es mentira. Somos trabajadores inatos nos han cultivado así nuestros padres y si alguno no está trabajando de pronto es porque no encuentra la oportunidad. Entonces, eh, yo creo que debemos seguir soñando, soñando en una sociedad con oportunidades, con justicia, con equidad y sobre todo pensar que nosotros de pronto ya hemos vivido y hemos tenido alguna que otra oportunidad, pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos, con los niños y niñas? ¿qué va a pasar con ellos? Entonces es eh, un deber moral y, y una deuda que tenemos con ellos, ahora que estamos todavía fuertes, hacer algo para que ese futuro de ellos no sea desastroso, para que sea venturoso, como de alguna forma las pasadas generaciones lucharon, hicieron que nosotros tengamos una vida también buena, con derechos, a pesar de que los gobiernos Últimamente se aprovechan de esta pandemia y desmantelan derechos sociales, pero todavía existen derechos. La Constitución es garantista de derechos. Tenemos que luchar para que se, se cumplan. No hay que cambiar la Constitución. No hay que volver a la Constitución del 98. Ser eh, regresivos. Hay que avanzar. Y avanzamos simplemente exigiendo que no sea letra muerta y que se cumplan los derechos. Para que en el futuro nuestros niños puedan vivir en libertad y con derechos para que en el futuro no haya discriminación, racismo y xenofobia, y para que todos podamos estar realmente bien en todo sentido. Entonces, los sueños nunca se acaban, y desde la comunicación social seguimos haciendo de esa labor noble, noble porque cuando llegamos a las aulas nos dijeron que la comunicación social tenía tres funciones, informar, educar y orientar. La misión de los periodistas no solamente transmitir información o desinformación, sino que también es la misión de ser una... Una, un trabajo de educación, de orientación de la, de, de la sociedad. Entonces, eh, un llamado a los colegios periodistas y felicitarles a ustedes de paso también, desde la, los estudios populares y, y todas las redes que tienen, que están utilizando la comunicación como una herramienta de lucha, de trabajo, de un poco abrir los ojos a la sociedad. Y estos espacios realmente son muy productivos, agradezco la invitación, y nunca me puedo olvidar de los trabajadores internacionales, los trabajadores migrantes, eh, que se quiten estos discursos de, desde los gobiernos y desde los medios de comunicación, de que vienen a quitar el trabajo, le vienen a quitar la salud, le vienen a quitar los derechos al, al nacional. No es así. Simplemente vienen en búsqueda de oportunidades y a veces eh, se confunde. Se criminaliza la, la migración y se desvirtúa el verdadero sentido. Cuando los ecuatorianos... Los trabajadores ecuatorianos han ido a Estados Unidos, a España, igual han sido personas que han vivido la discriminación, la xenofobia. Se les ha tachado a veces de delincuentes, de vagos, pero realmente con el trabajo, el día a día ha demostrado que no es así y que, al contrario, han contribuido a la economía de esos países de destino. Han aportado, una vez regularizados, una vez han tenido los permisos de residencia y trabajo, han han fortalecido los sistemas de seguridad social de esos países. Entonces también es un ir y venir, es un dar y recibir. La migración, si se la enfoca de buena forma, puede llegar a ser una gran oportunidad, el intercambio cultural. Entonces, en poco, es así, seguir avanzando y soñando en un mundo en que nos olvidemos ya del odio, de la discriminación, del racismo y la xenofobia, que nos integremos todos a participar en una sola unidad, en una plataforma de lucha, sobre todo frente a lo que viene, que por desventura no es muy alentador. Es un gobierno neoliberal de derecha vinculado al Partido Social Cristiano. Tendremos nuevamente la multiplicación de la deuda externa, la cartas de intención, etcétera, etcétera. ¿Quién va a pagar eso? El pueblo. Así que, organizados, que podemos, como está Colombia ahora mismo luchando, tenemos que seguir luchando, compañeros. Gracias y buenas noches. Gracias, Karina. Muy bien. Eh, Gabino. Gabino, te toca. Buenas noches una vez más. Sí, eh, a futuro como institución educativa y también como personas eh, conjuntamente con la comunidad educativa siempre eh, estaremos... Eh, eh, en la lucha popular con la educación, ¿no? específicamente donde estamos elaborando, porque históricamente siempre hemos sido eh, invisibles, ¿no? pero somos quienes estamos realizando a diario muchas actividades, pero como ya lo han mencionado muchos compañeros y compañeras, eh, desde las políticas públicas, desde ya, no sé cómo podemos eh, poner de adjetivos, entonces siempre van eh, pensando solamente desde la burguesía. ¿no? Entonces, como... Eh? Persona como docente de la comunidad, conjuntamente con los dirigentes, con la comunidad educativa, siempre estamos en tener una educación que nos permita asumirnos y como sujetos históricos. Y de la misma, ¿no? Con la riqueza de la diversidad y el respeto hacia los demás. Porque ya hemos hablado, ¿no? Porque muchas de las veces, por ejemplo, con el caso de los migrantes siempre ha sido como eh, visto mal, ¿no? Pero tenemos que estar eh, pensando como seres humanos y respetar de unos a otros. Y de la misma porque la educación en sí es eh, uno de los pilares fundamentales de columna vertebral en la comunidad, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? De la misma, porque la educación es el resultado de larga, digamos, lucha social y de resistencia en las comunidades, y por eso seguir construyendo una educación que emerja desde los territorios, ¿no? Con, lo, con el dicho eso, siempre, en cualquier intervención mía, siempre tengo esa idea de, tenemos que generar políticas territoriales, no territorializar las políticas estandarizadas desde el escritorio, ¿no? Al decir esto no estoy criticando sobre las políticas establecidas desde el Estado, pero sí vamos a tener eh, siempre una perspectiva crítica de la realidad. Entonces, construir de la misma, como ya hemos hablado, ¿no? En la Constitución tenemos las maravillas, pero eh, no es totalmente eh, practicable, ¿no? Entonces, y de esta manera construir una sociedad realmente intercultural respetando de unos a otros y no solamente claro en la Constitución ya tenemos ese reconocimiento legal pero falta legitimizar eh, en lo social y también de la misma incorporar no y alguien de los compañeros ya mencionó eh, las sabedorías las comunidades que entren en dialogar con otros saberes del mundo y generar eh, siempre un trabajo colectivo desde el territorio y finalmente la educación en los territorios de general siempre será un escenario de lucha, ¿no? Con perspectivas críticas y de lucha popular. Y con esto digo, y vamos y seguiremos, y seguiré existiendo con palabra propia y seguiremos eh, fortaleciendo la organización comunitaria en los territorios. La palabra propia es lo más importante y como hemos dicho, vamos a eh, seguir luchando y resistiendo y siempre estaremos trabajando colectivamente y como docente, y trabajar dentro de la comunidad ha sido un espacio bastante importante de reflexión, de sistematizar las experiencias. Muchas gracias. Gracias, Gabino. Y tengo a América. Bueno, está un poquito largo esto, pero lo que han dicho es súper importante, ¿no? Para todos. Eh, América. Eh, a ver, ¿cuáles son, cuál es mi sueño? Um, mi sueño es que la educación sea de igualdad y de calidad para todos, que dentro de este sistema de educación haya una integralidad en todos los aspectos eh, académicos y afectivos, para que podamos tener eh, sociedades más reflexivas, más críticas, para seguir construyendo mejor, mejores días para los que vienen y las que vendrán y los que están eh, y creo que y no creo o sea, y creo firmemente que el arte en todas sus manifestaciones es un arma o una herramienta muy importante dentro de ese aspecto porque nos ayuda a mirar todas las cosas desde muchas perspectivas Incluir, incluido esto de generar políticas de entender los procesos políticos desde algo más más eh, completo ¿no? y eso nos pienso que eso nos ayudaría si pudiera ver en todas las instituciones educativas, eh, tanto públicas como privadas, que estas áreas son incluidas en, en, en, como un eje transversal, eh, sería la mujer más feliz y, y el sueño se ha cumplido. Obviamente es un trabajo muy duro porque pese a que podemos haber muchas personas haciendo desde muchas eh, de esto, es un, tema de, es un tema de política, de política pública, es un tema de reestructurar el sistema, pero creo que en base a lo que nosotros vamos haciendo, se puede ir construyendo. Una amiga decía la semana anterior, nosotros desde el sistema podemos cambiar muchas cosas, podemos hacer que la gente mire que lo que nosotros hacemos es importante, porque estamos trabajando por los derechos, trabajando en los valores, trabajando en la justicia, eh, trabajando en, esto, en esta comunidad que hemos hablado y que se ha manifestado este tiempo, y obviamente creo que es importante regresar o más regresar remirar estos aspectos porque nosotros como seres andinos americanos somos comunidad, somos tribu, tenemos una, una identidad eh, bastante, bastante fuerte sobre estas construcciones colectivas sociales que han movido a, a, a nivel latinoamericano y a nivel de conciencia social. Es muy importante esto para que nuestras conciencias y las nuevas generaciones no se olviden y más bien lo veamos desde las perspectivas más amplias para que todo esto vaya mejorando, como dice Gabino Y creo que ese es el sueño de todos los que hacemos de educación, desde todas las partes, eh, intercultural, desde los educadores de aula, desde los educadores extracurriculares, que es importante generar estos cambios de estos procesos. Ese es mi, mi mayor sueño. Eh, lo he venido haciendo desde mi área. Eh, ahora siempre me ha gustado trabajar desde la parte más colectiva eh, con niños, en otros, aspectos, en otros lugares, yo siempre he dicho, o sea, el arte no debe estar centralizado solo en, en la capital o en lugares en donde supuestamente el arte se mueve y, y a la final llega a ser el mismo élite. Llegas a el, el, que quiere, el que solo tiene el dinero puede llegar a, a, a tener sus clases de danza, de música, de teatro, pero creo que estas manifestaciones pueden llegar a muchos y deben llegar a sectores. Eh, en donde los niños no tienen este acceso que es muy importante entonces ese es uno de mis, de mis sueños y espero irlos construyendo de a poco apoyándome en muchas cosas en las personas también eh, y estoy feliz también porque he sido ahora que soy totalmente independiente en, en el tema laboral eh, he ido generando y conociendo otros vínculos en donde siento que me van llevando a este, a este proceso que quiero y siempre he querido hacer eh, y por eso hablo también del tema del sistema. En el sistema educativo nos enseñan a obedecer, a cumplir. Eh, desde que entramos a clases a las, de la y al mediodía, a las 6 de la mañana y salimos al mediodía, nos enseñan a que debemos cumplir el horario de un trabajo, pero no nos enseñan a mirar el, el, el emprender o el generar tus propios proyectos más claros, más reflexivos y que, puede, y que podemos colaborarnos entre todos. Entonces, para mí, esta pandemia o todo esto que ha pasado me ha agradezco mucho en realidad, nos ha golpeado a todos, pero para mí ha sido un, un punto de partida para comprender con más claridad esto que yo ahora entiendo y que digo, fui parte del sistema muchísimos años, desde que empecé, desde que empecé a ser estudiante hasta que dejé de, de, de trabajar, siempre fui parte del sistema, pero creo que hay que salir del sistema también para poder ir, y sembrar otras cosas y en otros lugares para que haya esta reflexión y se cumplan estos sueños de aptitud. Ese es mi, mi, mi punto de vista eh, y creo que con el respeto, con la valorización de todos nosotros y más que todo con la empatía hacia nosotros, pero sobre todo el ambiente, al medio ambiente, a la tierra, a la vida que nos genera, eh, debemos, debemos ir caminando. Ayer, no, hoy en la mañana era que veía un, una noticia bueno, un documental y decía, la pandemia nos, o esta enfermedad, el COVID, lo que nos exige ahora es oxígeno. ¿Qué nos quita? Oxígeno. Llega un momento en donde no podemos respirar. ¿Y qué es lo que hemos eh, malgastado en todo este tiempo? El oxígeno, porque hemos acabado con los bosques, hemos acabado con la naturaleza, hemos acabado con esta vida silvestre, con esta madre que nos da la vida. Y ahora ella nos está haciendo ver que necesitamos de ella para poder vivir. Entonces, si trabajamos en esas partes importantes, desde los derechos humanos esenciales y sobre todo con la tierra, es importante y vamos a generar otros procesos en los chicos que están caminando y los que van a venir. Y, y también con nosotros, ¿no? porque obviamente nosotros somos parte esencial de ese día a día. Y que si no nosotros no reflexionamos, creo que tampoco vamos a poder ir ayudando y viendo a los que están al lado nuestro eh, reflexionar sobre todos estos temas. Y bueno, agradecerte, Karen, por este por este espacio, por ese apoyo. Eh, muchas gracias y qué gratificante conocerte un poco más. Eh, conocía un poco de ti por Martina y al final es, un, es más grato ir reconociendo y sabiendo que se trabaja desde muchas otras áreas y que lo importante es que siempre la comunidad o estos pensamientos de reflexión y de una y de una sociedad de, y de sociedades mejores más justas y equitativas nos unen y nos traen a, a vincularnos y a, lo, a todos que han participado pues igual agradecerles y felicitarles por su gran trabajo que van llevando por sus trincheras por sus, con sus sueños igual, y espero algún momento poder juntarnos o vincularnos para seguir sembrando en este campo. Gracias. Gracias, América. Seguro que nos podemos juntar. Bueno, para ya ir cerrando, porque como digo, se nos ha hecho largo pero valioso, eh, quiero que cada uno vamos a hablar de un compromiso. ¿sí? Solo un compromiso que ustedes están haciendo utilizando la palabra que dijo América, ¿no? desde sus trincheras, un compromiso que ustedes puedan hacer hoy en este primero de mayo, eh, el Día del, de los Trabajadores y las Trabajadoras, tan importante para todos, sí donde nos queremos visibilizar. Entonces, eh, me gustó eso que dijeron, eh, dijo Karina, no sobre la comunicación como medio de lucha, y creo que estamos aquí y, y quisiera escuchar qué compromiso hacen ustedes desde sus pequeñas trincheras. ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con Gabriel. Claro, cómo no. Bueno, eh, Chuta, creo que la principal cosa o el principal compromiso que tengo yo y que he visto eh, en estos tiempos que y, y yo pongo al frente de verle a mi, a mi bebé, pero conmigo, saber que tengo otro bebé en camino. Entonces, eh, eh, justo, quitar, tratar de quitar ese estigma que se tiene que un papá no puede cuidar a sus hijos, eh, que fomentar la paternidad responsable, consciente, eh, es increíble que cuando tú hablas con otra persona de tu misma edad o un poco mayor a tu edad, eh, le preguntas como, por cómo te sentiste, por cómo fue cuando naciste tú, cómo nació. y son unas pre preguntas como controlé, controlé de todo. Eh, eh, que si es que ¿tú te acuerdas cuánto, cuando le cambiaste el pañal a tu hijo y es como que eh, entonces, hay un, hay un fallo ahí del sistema, creo yo, en hacernos a los hombres de una forma tan, en teoría, sin sentimientos, que no podemos hacer cosas en la casa, que no podemos hacer comer, que no podemos estar pendientes de una o dos o tres actividades a la vez. Y peor, tener a cargo un niño. Creo que eso es, es mi compromiso. Eh, encontrar personas y, y demostrarles con mi, desde, desde lo que yo hago con mi nena, eh, aquí en la casa, que uno también puede aportar en ese cambio de pensamiento, en, ese, en esa ruptura de este, de este estigma que se tienen muchos hombres eh, creados por tantos años de que de, te de, de, de repiten el mismo discurso y hacer ese cambio radical. Creo que es un compromiso que yo quiero asumirlo y que quiero seguirlo haciendo cuando encuentre un papá que no puede abrazar a su niño, que le da miedo coger a su bebé, que le tiembla todo... Eh, pero cuando se tiene que irse de jorga y no le tiembla nada, entonces eh, creo que es hora de cambiar esa masculinidad mala, esa masculinidad que no, que no tiene nada que ver con que es en verdad ser un hombre, una persona eh, eh, dueña de su hogar, de su casa, de sus princesas en este caso, de sus amores y, y juntos de la mano eh, y seguir ocupando a la sociedad ¿no? de, una, de un cambio radical. Ese es mi compromiso. Gracias, Gabriel. Muy bien. Eh, vamos a pasar a Karina. Karina, cuéntanos tu compromiso. Bueno, amigos y amigas, eh, realmente estamos eh, comprometidos eh, desde hace muchos años con eh, impulsar eh, el fortalecimiento de las organizaciones sociales a través sí. de la comunicación. Esto no nos hace ricos, no nos hace importantes, pero nos, eh, nos complace enormemente nos sentimos satisfechos. Entonces, el compromiso sigue ahí vigente de seguir sumando voluntades, integrando a la gente para que puedan reivindicar sus derechos en sus distintos sectores. Realmente hace mucha falta más gente comprometida con este con este gran objetivo y la lucha social continúa, no se paraliza y realmente esperemos que, que estemos alertas, que estemos atentos para que podamos frenar la arremetida neoliberal. Es lo que se puede hacer realmente ahora sin perder ese horizonte, sin perder esos sueños, sin perder esa sensibilidad, de ese corazón que, que tenemos y que hace que sigamos adelante, sobre todo por nuestras familias, por nuestros hijos. Eh, también el, el, el compromiso de vincular en esos procesos a las personas en situación de movilidad humana, los ecuatorianos que están en el exterior están siempre muy pendientes de lo que pasa en el país, de sus familias, del futuro del Ecuador. De, de sostener de alguna forma también ese camino hacia el futuro de, de los jóvenes y de los niños. Entonces, eh, tratar de vincular también que esas eh, nuevas tecnologías, eh, las redes sociales, nos emanen, nos, eh, nos mantengan más en contacto para que de esta forma no solamente ellos sean proveedores de remesas, sino también de ese capital humano, de ese conocimiento que van adquiriendo en otros países, eh, por general, primer con otras realidades, con otras luchas, con otros procesos de aprendizaje que también los pueden compartir. Igualmente, integrar, seguir en ese compromiso de integrar a la población extranjera en Ecuador, a las organizaciones locales, porque nada hacemos desunidos. Tenemos que sumarnos todos aquí, no somos hombres o mujeres, negros, indios o mestizos, aquí somos simplemente ciudadanos. Ciudadanos que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos económicos, sociales, políticos, derechos humanos en general. Ese es mi compromiso. Gracias y cada uno desde su ámbito vemos que realmente están haciendo un gran trabajo y espero que puedan contar con la, la vida y la salud suficientes para poder eh, seguir en ese camino. Gracias. Gracias, Karina. Mm, señora Marí, cuéntanos de su compromiso. Bueno, mi compromiso, lo que me comprometo es a, a no rendirme primeramente, ¿sí? Nunca rendirme como hasta ahora lo he hecho, a alcanzar todos mis objetivos, a luchar por mis, mis derechos. Me comprometo a seguir siendo feliz en bien de mi familia, ya que Dios me permitió tener mi familia cuando yo crecí desde los tres meses con discapacidad. No pensé llegar a tener siquiera un hijo, tengo tres. Ahora soy abuelita. Tengo ya cuatro nietos. Mi tierno, mi nuera. Entonces, ¿qué más puedo pedirle a Dios? Pero en reciprocidad de eso, mi compromiso es seguir adelante. Y muchas gracias por esta invitación que usted, niña Karen, me ha hecho. Pues a usted también decirle, y como ya le he dicho, mi guerrera. ¿sí? Mi guerrera es usted. Un ejemplo va a seguir. Muchas gracias su invitación. Gracias, Mari. Ok, vamos a dar paso ahora a América. Bueno, como dice doña Mari, mi compromiso es ratificar mi, mi actividad, mi sueño de, de seguir sembrando estas inquietudes de la danza, del arte, a todos los niños, a los jóvenes en todas las partes a donde pueda ir y, y dejar un poco de lo que yo sé, para que pueda haber más pequeños árboles por otros lados. Ese es mi, mi compromiso, algo que, que lo he ido descubriendo desde que empecé, desde que dejé de trabajar en el ballet y, y me dediqué en esta parte de la docencia desde la danza, ha sido una ratificación para mí eso de dejar y de, y de dar todo lo que he aprendido. Siempre me llevo un, un mensaje que decía un maestro, un querido que yo tuve en, en, en el ballet: decía, Si tú has llegado a 100, decía él. No, si tú a ti te llegaron 100 personas, decía él. Y si esas 100 de esas 100 llegó a uno o a dos, llegaste, date por servida que has sembrado, me decía. Y es algo que yo me llevo siempre, lo recuerdo siempre, porque es verdad, uno es como la tierra, uno riega o lanza la semilla y la semilla crece en donde la tierra, en donde estuvo los, los momentos justos para crecer. Y ese es mi compromiso, todos los días, todos los días me levanto con el mismo compromiso, con las mismas ganas, eh, con la misma fe, con el mismo entusiasmo y, y con el mismo agradecimiento por haberme encontrado y por seguir encontrándome en el camino, personas que creen en el, este proceso, que creen en el trabajo que hacemos, eh, que hago yo, que hace... Y mi esposo que hacemos como Saru Valet, y, y seguir construyendo desde esas partes, desde ese es mi compromiso firme hasta cuando la vida o hasta cuando la muerte me diga es hora de que vengas hacia acá, seguir así y, y seguir, creo que es mi, mi lema todo el tiempo, como lo que significa Saru, Saru es una palabra quicho amazónico, significa paso firme, entonces voy a seguir mi compromiso con paso firme para ir conociendo más corazones, bonitos en este camino y, y seguir compartiendo con ellos. Gracias, gracias América. Walter. Hermoso todo lo que cuentan y grandes compromisos, ¿no? Y esos compromisos o se te, te hacen retos. Eh, mi compromiso siempre o sea con las clases populares. Eh, con los sectores olvidados, los oprimidos, con aquellas personas que no tienen las mismas condiciones de tener una vida digna. Frente a eso, demostrar las acciones desde diferentes espacios, la una desde lo educativo, tratar de estar ahí presente dentro de la formación de los jóvenes, dentro del ámbito educativo, desde una pedagogía crítica que permita reflexionar, que permita crear y recrear ideas, en donde ellos sean los gestores, los protagonistas dentro de la sociedad. Mi compromiso también dentro de la organización social, en donde los jóvenes empiezan a mirar el horizonte, un horizonte claro, un horizonte en donde ellos sean igual gestores y protagonistas, actores políticos, pero una política verdadera, una política que permita cambiar la sociedad, más allá de cambiarla, instalar una verdadera sociedad en donde no haya injusticia social. Entonces, ese es el compromiso verdadero que se hace en función siempre a las clases populares, a los olvidados. Y como no también, eh, creo que estamos en la parte final, extenderles ese saludo fraterno, cordial, sincero, lleno de cariño, pero también de esa rebeldía a los pueblos y nacionalidades indígenas, a los pueblos afroecuatorianos, a los mestizos, a todos los sectores sociales, los campesinos, donde somos esa mayoría. La lucha no es étnica, la lucha no es de género, la lucha no es de un sector social, luchas colectiva Y frente a eso, nosotros unir, unir fuerzas, unificar fuerzas. Y desde ahí, demostrar de que el cambio social sí se puede lograr, sí se puede realizarse. La utopía, marcar utopías en donde eso también permita caminar, caminar pero para cumplir los objetivos. Y también ¿no? invitarles a raíz de todas estas lindas y maravillosas experiencias que cada uno de ustedes comentan, invitarles a la audiencia en general, de que miren eso, como comentaba la señora Mari, un gran ejemplo de fortaleza, de lucha diaria, desde el hogar. Eh, y también ¿no? el compañero, eh, no me acuerdo el nombre, quien más allá de eso decía de que él se ha hecho ese protagonista dentro del hogar. Gabriel, el, Gabriel. el compañero Gabriel, felicitaciones sinceras, donde ya se han rompido esos esquemas de que solamente la mujer tiene que estar en el hogar. No es así. Más bien de que usted empiece a dar ese impulso en donde todos tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Qué gran ejemplo. Entonces, frente a eso, invitarles a toda la audiencia a que sean parte de esto. Que también marquemos un futuro de lucha, un espacio de lucha, pero también estemos la mano, demos la mano al el ranti que se practica dentro de los sectores rurales, en las comunidades indígenas. Practiquemos eso, vivamos eso. Invitarles nada más a sumarse a estas causas colectivas. En realidad, nada más. Dios le pague el corazón. Reitero ese saludo fraterno desde la provincia de Cotopaxi. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Walter. Vamos con Carita González. Bueno, yo Clarita, creo que... tu compromiso. <risas> y yo estoy emocionada, súper emocionada, porque yo creo que yo... Eh... También comparto los compromisos que los compañeros y compañeras pues lo, lo han dicho, lo han mencionado, me uno a ese sentido. Yo creo que me queda únicamente decir algo desde, desde mi trinchera, como lo decía hace un momento, y es justamente en profundizar y avanzar en esa resistencia de seguir creyendo que el arte salva vidas. Le voy a añadir a ese pensamiento y a ese compromiso eh, que la actitud es el aroma del corazón. Y con esto yo creo que todo lo que venga, todo lo que lo mejor está por venir, va a ser realmente de, de, desde una mirada de esperanza, desde una mirada de fe, porque eso necesitamos hoy en día, fe, para seguir avanzando y seguir pensando que donde estamos es donde debemos estar. Es decir que existen propósitos maravillosos desde el lugar donde nosotros estamos queriendo servir a la comunidad, servir a nuestra familia y servir también a, a que haya un cambio paulatino en esta sociedad que tanto necesita. Por lo tanto, yo solamente voy a cerrar mi intervención mencionando y diciendo que, que este día tan significativo para todos los trabajadores y trabajadoras, para todos aquellos que estamos en esa lucha constante por salir adelante, desde la mamita, desde la ama de casa, desde la persona que, que dignifica las calles de nuestras ciudades, ¿no es cierto? desde la limpieza, desde el nato, hasta las autoridades, pues que todos nos juntemos en esta esperanza de pensar que van a venir días mejores. Y obviamente desde mi área, como les digo, seguir resistiendo y creyendo en este sueño de crearte salvavidas. Gracias, Clarita. Gaby no, el Gaby no cierra los compromisos. Muchas gracias una vez más. Y, en fin, ¿no? Los compromisos que tenemos y como persona estamos en las comunidades, eh, siempre es de trabajar con la gente, ¿no? Desde el territorio, eh, generar eh, espacios de diálogo, espacios de convivencia, siempre respetando las decisiones de cada una de las personas y también de los estudiantes porque en cada estudiante tenemos diferentes culturas, entonces a veces como docentes creo que estamos imponiendo los, los saberes, ¿no? Esto es lo válido, ¿no? Es más bien generar desde los eh, estudiantes, porque ellos son quienes generan esa sabiduría, tienen conocimientos. A veces nosotros estamos rompiendo todo ese conocimiento que tienen desde el territorio, ¿no? Y como dije anteriormente, siempre creo que estamos con el fin de estandarizar, o sea, cumplir las leyes, y en fin, entonces, más bien, la educación en todo sentido tiene que ser flexible, entonces, los territorios, ¿por qué no? Es bastante, eh, digamos, crítico, por ejemplo, últimamente quieren estandarizar, homogenizar, incluso llevar a monolingüe, ¿no? Sabiendo que el Ecuador es un país mega diverso, con 14 nacionalidades y 14 idiomas pero creo que estamos homogenizando entonces en nuestro compromiso como educadores interculturales bilingües como educadores comunitarios y de persona es seguir eh, respetando esa diversidad seguir fortaleciendo desde la diferencia y no en el proceso no en ese camino de homogenización, sino de la heterogeneidad o sea respetar de los unos a los otros, entonces como dijo ya muchos compañeros, entonces eh, seguir luchando y trabajar con la comunidad, no sobre la comunidad, sino conjuntamente con la comunidad, entonces eso es lo que estamos eh, realizando y eso espero seguir realizando, aunque presenten algunas adversidades, pero eh, la lucha continúa y la resistencia y como pueblo siempre estamos en esa insurgencia simbólica, siempre frente y siempre seremos resistentes, ningún gobierno, ningún... Eh, ninguna política pública eh, llegará así fácilmente, no. Eh, por supuesto vamos a estar interrelacionando con las políticas públicas, pero siempre también construyendo de nuestros territorios. Ese es el compromiso: trabajar con la gente y desde y con el pueblo. Gracias, gracias, Gabino. Bueno, solo para ir cerrando el espacio, quiero dar la voz a Kenia, porque Kenia va, es la persona que recogió todo lo que ustedes dijeron en nuestro árbol de sueños, miedos y compromisos, que lo sacaremos como una infografía por redes sociales para que ustedes puedan ver el resultado de ese encuentro. Entonces, Kenia, te doy un ratito la palabra. Hola, Kenia está aquí. Hola, sí, tenía problemas con la compañía. No sé si les comparto el árbol les voy a considerar por un ratito para ya terminar. En honor al tiempo. En honor al tiempo, sí. Gracias, gracias por todo el espacio que se han dado. Bueno. He podido recoger, sobre todo, palabras claves que han venido diciéndolos, creo, al, al, a lo largo de la jornada. ¿no? Primero que esos sueños se construyen desde la empatía, desde la solidaridad, desde la dignidad, desde este querer luchar sobre todo, desde cómo vamos acompañando, caminando, apoyando, y sobre todo cómo tenemos fe en estos procesos. Aquí han existido diferentes personas que tienen fe desde creer en Dios, hasta creer en la educación popular, de creer en el arte como este instrumento que mueve y moviliza y cambia la sociedad, ¿no? Y que es una oportunidad para la justicia, para la equidad y para la resistencia desde el arte. El arte estuvo todo el rato y estuvo siempre presente en este, en este conversatorio y estuvo a través también de la educación como esta forma de transformar la sociedad. ¿Y cuáles fueron aquellos miedos que atravesamos en la, en la pandemia? El mayor fue el desempleo, el acceso, el no tener acceso a internet en las, en las zonas rurales, el no tener el alimento en la mesa, el no despedir a nuestros muertos, y la incertidumbre, la incertidumbre del acceso a la salud, y también el cómo se fue pauperizando todas las condiciones en las que vivíamos. ¿no? Esos fueron como los grandes miedos, pero lo interesante es que nunca dejamos de soñar. El futuro siempre fue como ese lugar donde nos encontramos todos, y desde, desde las diversidades, desde reconociéndonos distintos también, saber que existen más cosas que nos unen que las que nos separan, porque todos parecemos realmente de medios de producción que nos permitan subsistir. Y los compromisos, eh, hablaba el compañero desde la paternidad comprometida, de, hacer, eh, de construir nuevas paternidades, paternidades que nos permitan también hacer las labores de cuidado, y la lucha social sin perder el horizonte ni sueños. Y que sigamos compartiendo, sigamos compartiendo y, y construyendo. Desde las clases populares, con las personas oprimidas, y vuelve a estar aquí el compromiso de construir desde el arte. Me parece interesante que el grupo con el que hemos trabajado ha sido un grupo interdisciplinario, y, y que al final del día los compromisos son esos, no son cómo vamos nosotros construyendo un, un mundo nuevo. Gracias. Gracias. Gracias, Kenia. ¿Nos puedes bajar el screen de pantalla? Bueno, quizá para finalizar, si todos podemos prender la, la cámara y pues el panel que pertenecemos al Zoom. Eh, nos tomamos una fotito. Eh, yo voy a hacer un, un, una captura con el puño de si se puede arriba. <risa> Vamos, que es el puño de los trabajadores. <risa> Muy bien, entonces, bueno, reivindicando el primero de mayo, muchas gracias a todos. No sé si estás por acá, él nos ha dado el soporte eh, de comunicación. Sí, Ajá, agradecemos a Informate Pueblo porque ellos nos han dado el soporte de comunicación. Entonces, todos con el puñito arriba de los trabajadores y pues gracias, gracias por todo su tiempo. Ya estamos. Chévere. Les agradezco muchísimo. Subiremos el árbol a, a las redes para que nos puedan compartir. Síganos en Facebook como en Estudios Populares, en Instagram también. Eh, y Informate Pueblo, que ha sido la plataforma de comunicación que nos ha dado eh, soporte. También a los diferentes emprendimientos aquí. Eh, la Escuela Salvale, la Corporación... Eh, ay, se me fue, Clarita. Arte, un... <ríe> arte Luz, Arte Luz. Los pastelitos de la señora Mari. Sí, pueden seguir el movimiento Tupagamaru. Eh, donde está mucho de trabajo de Adin y Walter, y pueden seguir a Cachacamac también con, el, con Gabriel. ¿sí? Eh, les agradecemos muchísimo por haber estado aquí, a todos los que nos siguieron en Facebook, ha sido un evento largo, pero de audiencia sostenida, nos han escuchado algunas personas, y pues gracias, gracias por este momento. Ahí está la, la Yanay, la bebé. ¡Hola! <risa> bueno, gracias Qué por este bien. espacio. Y pues igual, si alguno de ustedes quiere vincularse al trabajo de Estudios Populares, alguna de las personas que están incluyéndonos por Facebook, pueden contactarse con nosotros. Les agradecemos mucho y tengan una feliz noche. Chao.